Hola, ¿cómo están, gente? Buenas noches, bienvenidos. Sean bienvenidos todos a esta transmisión. Es una transmisión especial. Vamos a acercarnos el micrófono. Estamos preparando aquí todas las cosas. Me parece que tengo mucho zoom en la cámara. Ya estamos listos y preparados. Bienvenidos todos. Nos vemos en YouTube, en Facebook, en Twitch. También en TikTok y en YouNow. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos una transmisión especial. Es un tipo podcast porque vamos a tener a un invitado muy especial, un ufólogo. Un ufólogo que seguramente muchos conocerán y los que no lo conocen, pues hoy podrán saber más acerca de él. Y si alguien está interesado en el tema de la ufología, de los ovnis, de los extraterrestres, pues él nos va a hacer una guía para poder ser un ufólogo profesional. Esperemos que así sea. Mientras tanto le mando un saludo a Jarocho que nos está viendo en TikTok, a Nergal que nos está viendo en YouTube, a Ángel Bent que nos está viendo en Facebook, a Luis Mendoza en, en YouTube también, a Raciel Salch, Melissa no va a estar el día de hoy, eh, parece que sigue trabajando, ¿cómo sigo de salud? Pues todavía no estoy bien, lamentablemente eh, no tengo síntomas fuertes, la verdad no, no he estado sufriendo, pero es incómodo, ¿no?, el estar constipado, el sentirme enfermo, eso sí, eso sí, lo, lo siento. Brendan Alavera dice, te veo desde Velasco, Texas. Gracias a Pablo Maidana, mi hermano, un abrazote. Dice, hola, mi querido Oxlack, lo de hoy va a estar interesante, va a estar interesante, porque van a poder hacer sus preguntas sobre la ufología, sobre los ovnis te veo desde Bogotá, dice Kelly Dayana, gracias, Pablo Maidana, 100 pesotes para el superchat de inicio, gracias a toda la gente que me apoya con sus superchats, las estrellitas en Facebook son importantísimas, gente, los likes y los regalitos allá en YouNow, gracias, a Román, sí, un abrazo también, dice que si Omicron, no, no creo que sea Omicron, y si es Omicron, pues está bien, ya me tocaba, ¿no? ¿Tú eres el rebechongo de madero o no? ¿Tú eres el rebechongo? Dice Julcast. ¿Qué rebechongo de madero o no? Rebechongo. no sé qué sea rebechongo. Jul'cast 25, no sé qué sea eso. Mi polar va a cumplir años el día de mañana, le mandamos un abrazote, felicidades, feliz cumpleaños. Saludos, mi Oxlack, te veo desde Austin, Texas. Un abrazo hasta Austin, Texas. A Miguel Ángel Quispe Sosco, también un abrazo. Eh, ¿De qué es el live? Hoy vamos a tener un invitado, un ufólogo, es Johanan Díaz, que ya se está conectando a la transmisión. Nos va a platicar sobre su carrera eh, dentro de la ufología y también eh, nos, nos hablará sobre el fenómeno ovni extraterrestre. Así que me da mucho gusto el poder presentar a Johanan con todos ustedes. Espero que la transmisión sea de su agrado, que si tiene preguntas sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, las sagas se las vamos a estar preguntando a Johanna y vamos a presentarlo. Johanna, buenas noches, un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio. En esta noche fría, ¿eh? Está haciendo bastante frío, sí, mira, yo ya llevo una semanita enfermo. Oh. Por el frío, precisamente. Tú estabas no, enfermo no. también, ¿no? Sí, desde hace, ¿qué? Dos semanas ando. Ahorita ya afortunadamente ya estoy mejor, pero bueno, siempre te queda un tanto lastimada la garganta, ¿no? Que es donde ahorita esto es, está afectando más. Pues sí, aquí tenemos a Johanan, que como te había mencionado, eh, eres un ufólogo. ¿Cuánto tiempo tienes de carrera siendo ufólogo? Mira, pues los primeros trabajos ya publicados salieron en radio en el 98, a finales de 1998, y a partir de esos momentos hasta la fecha, seguimos ahí en, eh, detrás de, de estas informaciones, en las entrevistas y publicando todo lo que tengamos. Desde 1998, sí, eh, sí, quisiéramos sí. saber un poco sobre tu carrera, también obviamente sobre el fenómeno ovni extraterrestre, entonces yo creo que vamos a iniciar desde el principio, que es, a ti te gustaba desde niño... ¿Este tema de los y, OVNIs? Sí, sí, mira que desde que yo era niño yo recuerdo que siempre me ha llamado la atención los extraterrestres, me ha llamado la atención los OVNIs y recuerdo que cuando era niño, eh, yo creo que habrá, habré tenido unos cinco años, 6 años, yo recuerdo vívidamente cómo me regalaron un platillo, o sea de juguete, era un platillo volador amarillo que en la parte superior tenía una hélice, y, y eran calcomanías que tenía alrededor, y, y había un marciano verde. Este, entonces, no sé, o sea, como desde chiquito siempre me llamó mucho la atención, y curiosamente me regalaron un, un platillo volador amarillo con un marciano verde. Así que, bueno, yo desde que recuerdo, siempre, siempre, pero ya se incrementó esto a partir de 1991 con los debates de Nino Canún, donde salían los escépticos contra los investigadores ovni. Y yo recuerdo que yo, yo decía, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo, lo que ellos hacen, de, de ir a los lugares, de ir a, a entrevistar a la gente. A mí me llamaba mucho la atención eso. Entonces, bueno, pues fue ahí donde despierta ese interés en, en ir detrás de, del misterio y de ir publicando todo esto, ¿no? ¿Tú estabas en la escuela cuando veías esos programas? Sí, mira, yo estaba, que te, yo estaba en la primaria. ¿Estaría en qué año? Pues no me acuerdo en qué año, pero pues yo estaba en la primaria, creo. ¿En la primaria o en la secundaria? Bueno, no creo que estaba en la primaria. Bueno, no, no me acuerdo, pero este, pero ahí estaba y te digo que, que yo los veía. Y, y recuerdo, mira, hay una, una historia muy, muy loca que, que me tocó, porque el, el, uno de los debates más largos, sí. que duró diez y media horas, algo así, este... Fue un 20 de julio del 91. Entonces el 20 de julio es mi cumpleaños. Entonces recuerdo que estaba anunciándolo y vamos a hablar ahora de ovnis y vamos a hablar de esto y vamos a hablar en la televisión. Y yo recuerdo que le decía sí. a mis papás, oigan, déjeme verlo. No, no, no, tú te tienes que ir a dormir temprano. Ya sabes, cuando uno es niño te mandan temprano a dormir. Entonces le decía, no, no, no me regalen nada, no me hagan pastel, no me hagan nada, pero déjenme ver el programa, ¿no? Pues imagínate lo dijeron, pues órale pues, quédate El programa empezaba como eso de las 9 de la noche o 10 de la noche, fue el de sí. Nino Canú, ¿no? Exactamente, sí, sí, fue el más largo. Entonces, este pues yo, yo lo vi, yo lo empecé a ver, no, pues me quedé dormido a la hora y media, dos horas, ¿no? O sea, me <risa> quedé sin pastel, sin regalos, <risa> y aparte ni lo vi. Entonces no sí, pero pero muy muy, muy interesante, y, y fue ahí donde me despertó. Como que se hizo más fuerte ese, ese interés de, de ir en busca de esta información. Ahora, eh, yo compraba todos los periódicos donde se hablara del tema de los hombres, aunque fuera una nota muy chiquita. Yo eh, o ya, fueran mis primos, mis tíos, o, o los amigos me decían ya viste que hay una nota ahí que salen de tus temas raros, y iba a comprar el periódico. Entonces compraba el periódico, compraba todas las revistas, la de Reporte OVNI, la de Casos Extraordinarios y luego ya después llegaron los libros. Entonces fue ahí que, que empecé. Yo realmente compraba todo, pero todo lo que salía, bueno, cuando tenía dinero, compraba todo lo que salía sobre el tema de los OVNIs en, en papel y luego ya después cuando empezaron a salir los videos de Mausan que de la colección OVNI, pues también, o sea, era de los primeros que lo tenía y, y me maravillaba yo con todo. Es esa parte que muchos dicen que es del omnívoro, que te comes todo lo que tiene que ver con el asunto de los OVNIs. Oye, entonces tú desde que antes de que entras a empezar a trabajar como ufólogo, como reportero sobre estos temas, ¿tenías alguna personalidad a la cual le rindieras mucho respeto, que, que te llamara sí, la atención? Sí, sí, sí, mira, Siempre, eh, desde niño, yo quería conocer a, a Pedro Ferriz porque él tenía su programa Un Mundo Nos Vigila en Imevisión los sábados. Creo que era la una de la tarde y que algunos de los capítulos que andan rolando ahí en, en, en YouTube son de los que yo grabé, que yo los edité, les, los, los puse muy bonitos todos y luego los, los monté y luego de repente se replicaron por todos lados. Entonces, este pues yo quería... Yo quería conocerlo, quería conocer a Pedro Ferriz y luego ya después llega Mausán, entonces también igual yo quería conocer a Maussan, yo quería hacer lo que ese señor de barba hacía, ir hasta los lugares, entrevistar. Entonces fueron como que los dos personajes de México que siempre me llamaron mucho la atención y luego ya a nivel internacional que pues, lógico era lo único que llegaba acá era Juan José Benítez. Que era el, el que escribía muchos libros, el que viajaba por todo el mundo, el que iba detrás de la información, y luego ya después conocí los libros de Salvador Frixedo, pero uno de los que más me llamó la atención también fue Eric von Daniken. Creo que todos nos hemos maravillado con lo con lo que él escribió, con cada una de esas interpretaciones. Y recuerdo que cuando leía yo un libro, porque déjame decirte que leí todos los libros de frixedo todos los de los de, hasta ese momento, los que tenía publicados Juan José Benítez leí todos los libros de Pedro Ferriz y recuerdo que cada que le, terminaba de leer alguno de los libros de, de Von Daniken, me iba a los museos, a algún museo y, y, y yo iba buscando a ver si alguna pieza tenía figura así como que de extraterrestre sí. o se le podía dar la interpretación era muy chido, cuando uno está jovencito pues tienes muchas ilusiones y vas por todos lados buscando marcianos ¿no? ¿Cómo cuántos años tendrías ahí? No, pues ya ahí ya tendría yo creo que unos 11, 12 años ya. Pero hablabas ya haciendo ese tipo sí, de... Cosas. Sí, sí, sí. Oye, es, es, es que fíjate, perdón. Eh, mis papás, este, bueno, yo les decía a mis papás que me compraran libros. Entonces, haz de cuenta que íbamos un sábado a, a las librerías, pero pues no había esos libros, no había en las librerías. O sea, eh, nuevos, no había. Pero si ibas a las librerías de usados, sí estaban y había muchos títulos de, de ovnis. Entonces, pues yo llegaba este, iba viendo y me compraban a lo mejor dos o tres libros ¿no? pues, entonces eso en un sábado, y haz de cuenta que ya el día jueves o viernes, yo le decía a mi papá a mis papás, oigan, ¿me pueden comprar más libros? pero ¿cómo? si hace unos días te no, pues es que ya los terminé de leer ¿cómo que ya los? y es que así me los devoraba, de verdad que me los devoraba uh -huh. entonces, este, me decían no, no, no, primero lee eso, y cuando termines de leer eso, entonces ya te pero es que ya los leí, entonces mi papá agarraba los libros a ver, ¿y qué? y ¿qué? explícame esto, ¿qué dice aquí en este capítulo? Y yo ya le empezaba a explicar y como ellos se daban cuenta de que realmente sí lo leía y no me salía a la calle, entonces pues ellos decían, pues te vamos a seguir comprando libros con tal de que no te vayas a la calle y, y fue así, pero fue algo muy chistoso, ¿no? Oye, entonces cuando decidiste estudiar una carrera, eh, ¿entraste a alguna carrera en específico? ¿estudiaste una carrera en específico o inmediatamente te empezaste a involucrar con este tema de otra forma? Mira, yo empecé, yo después de la preparatoria, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional Técnico Industrial. Eh, a nivel técnico tengo eh, este, esa, esa carrera, pues, técnico industrial. Uh -huh. Y después eh, yo conozco en el 97 a Juan Chía. Juan Chía en ese momento tenía su programa de televisión en busca de lo desconocido en TV Azteca. Entonces recuerdo que, eh, pues como yo iba a todas las conferencias, a los congresos, pues de cierta manera vas ubicando, porque siempre somos la misma gente, siempre somos los mismos. Entonces recuerdo que eh, me empezaron a invitar aquí a conferencias, que a reuniones en la casa de fulano de tal, que en el departamento de este otro investigador, y ahí en uno de ellos conocí a, a Juan Chía y, y me dice, oye, pues yo veo que andas en todos lados. ¿Por qué no este, vienes al programa y a ver si te puedes involucrar y, este, y pues a ver qué participación puedes tener? Pues yo en mi vida había entrado a una televisora. Este, en esos momentos apenas había cambiado de IMEVISIÓN a nombre de TV Azteca, como tal cual la conocemos ahora. Entonces, bueno, pues era lo máximo, entrar a un estudio de grabación, ver todo el equipo. O sea, yo quedé maravillado realmente. Y fue ahí cuando dije y fue ahí cuando esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero y por lo tanto voy a estudiar. Bueno, ¿qué tengo que estudiar para, para estar aquí? Y pues ya fue que era el, el, el asunto del periodismo, pero yo en ese proceso, yo estuve dos después de la prepa, estuve dos años en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la ESFEM. Así se llama, entonces estaba en Zacatenco y realmente era muy complicado. Yo pensé que iba a ser más sencillo pero realmente no, no, no, no. Es muy complicado las matemáticas, la física y todo ese rollo. Y pues como que no se me dio, realmente no se me dio. Este, terminé los cuatro, los cuatro eh, semestres y luego ya era más complicado más en los siguientes semestres porque ya algunas clases eran o en alemán o en ruso o en inglés. Puta, pues yo con trabajo o sabo sea, el español. Entonces, no, no, no, como que no, no era lo mío, pues como que no. Pero ya en ese momento ya estaba este rollo de las cámaras, este, las historias, las entrevistas, fue más fuerte cuando conocí a Juan Chía, como que fue el disparador. Entonces okay. este, ya presenté yo el, el examen a la UNAM, afortunadamente lo paso, pero tuve que revalidar cuatro o cinco materias, tuve que revalidar para poder quedarme ya en la carrera de periodismo. Entonces fue ahí, fue ahí donde inicia prácticamente con, con Juan Chía, eh, el interés ya de estudiar y dedicarme toda mi vida a todo este asunto Muy bien entonces poco a poco te va relacionando y cómo llega ese momento en el que de pronto ya te ves trabajando con Jaime Maussan ¿Pasó de, de Juan Chia a Jaime Maussan? ¿O cómo fue ese sí. momento? No, pero, fue, se... pero pasó mucho tiempo porque lo de Juan Chía fue en el 97 Ajá. El 97 fue lo de Juan Chia, no, dos, 97 96 o 97 fue lo de Chía, 96 o 97, y luego ya con Jaime, eh, fue a partir del año 2000 que yo empecé a organizar pequeños congresos junto con otros compañeros, empezamos a organizar congresos en la delegación, en la alcaldía Venustiano Carranza, entonces ahí fue cuando este, yo invitaba siempre a Jaime, bueno a Jaime, espérame, a Jaime, la primera vez que yo ya estuve así frente a frente a él fue en el 98, en marzo de 1998, porque organicé un congreso en la UNAM, en el campus Acatlán. Entonces fue este, eh, un evento muy grande porque se reunieron cerca. En total fue toda una semana, fueron 32 conferencistas, entre ellos estaba Maussan. Entonces fue una semana completita a los extraterrestres, a los marcianos, participaron cinco universidades distintas a la UNAM. O sea, fue un evento muy grande. A pesar ¿Y el tema de... era sobre ufología? Sí, sí, ovnis, ovnis, ovnis. ¿Y ovnis. tú lo habías organizado? Sí, sí, sí, sí, en marzo de 1998. Uy, qué interesante. Y que le sí. hayan permitido hacer ese tema, ¿no? Sí. Es que sabes que yo creo que ni la misma gente de la UNAM sabía la magnitud que iba a alcanzar. ¿eh? Ajá. Eh, porque ya que llegaran 5,200 per... eh, jóvenes entraron, este, durante toda una semana, ¿eh? durante toda una semana hubo eh, películas de ciencia ficción, eh, se proyectaron ahí, eh, hubo una exposición de pintura y escultura sobre extraterrestres, en los conferencistas, la participación de cinco universidades, entre ellas la, la, este, la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, el Politécnico, la UAM, la Universidad Fidel Velázquez, eh, que fueron, pero en aquellos entonces olvídate del internet, olvídate de las redes, no no no no, la voz se corría era de voz en bo, de boca en boca. Sí. Era como se corría en esos momentos y bueno, todos llegaban y decían, "Oye, nosotros queremos participar. Oye, queremos, nosotros somos de tal universidad, queremos participar, se puede." Y pues imagínate, yo les decía, "Pues órale, éntrenle." Bueno, entonces en ese proceso fue cuando yo eh, le hablo, hablo a la oficina de Mausan, que estaba él trabajando en, te, en Televisa, y le digo, oiga, pues fíjese que estoy organizando tal cosa en la UNAM y habrá posibilidad de que usted pueda participar. Y me dice, bueno, eh, nunca hablé directamente con él, sino con la con la secretaria. Ajá. Y ya me dijo, este, pues déjame ver, no sabemos, deja ver qué, qué es lo que sucede. Entonces ya eh, confirma Maussan, pero pues yo estaba así como que dije, ay, pues ya dijo que sí, ¿qué tal si no viene? Entonces, bueno, el asunto es de que sí llega y ahí fue donde yo lo conozco, donde ya estoy frente a frente con él. Eh, pues era el personaje más conocido, era el personaje que salía en la tele, era el personaje que tenía el rating más elevado en ese momento. Iba en competencia con Juan Chía, precisamente. Entonces, este era la rebatinga entre Trevi Azteca y, y Televisa por ese programa y por esos temas, ¿no? De Misterio. Entonces ya quedó ahí y luego ya a partir del 2000 comencé a organizar congresos chiquitos y siempre le hablaba a Jaime y Jaime siempre iba. Yo nunca, hasta la fecha yo nunca entendí por qué él aceptaba ir sin cobrar. A mí nunca me cobró en esas participaciones. Él iba a, a dar la ponencia en los comentarios. Sí, sí, sí. Eh, pero pues, sus pláticas eran, eh, estaba programado una hora, pero de repente se aventaba dos horas, dos horas y media y la gente no quería que dejara de hablar. Entonces era alucinante realmente siempre una conferencia con Jaime. Y luego, en el 2003, en un evento también que, que se organizó un congreso chiquito, llega y de antes de que entrara, yo estaba a la entrada del, del, del, del auditorio y llega gritando, Johan Díaz, yo te necesito en mi equipo de trabajo! ¡Quiero que estés ahí conmigo! Pues toda la gente como diciendo, ¿y ahora qué le pasa a este señor? Y pues yo así como que diciendo, ¿qué? ¿Quieres que yo esté en tu equipo de trabajo? ¿De verdad? Imagínate, pues era el personaje de la tele, el personaje que andaba detrás de esto. Y así, así tal cual, te lo platico, así llegó desde que me vio, me empezó a decir, necesito que estés en mi equipo de trabajo, ya, ya. Porque en ese momento él lanzaba eh, su canal de televisión a través de Internet. Estoy hablando del año 2003. Al 2022 es normal. Claro. En el 2003 era impensable que a alguien se le ocurriera lanzar un programa o un canal de televisión a través de Internet. Era impensable eso. Entonces pues necesitaba gente, necesitaba gente que hiciera las cosas, que estuviera reporteando todo, todo, todo. Y pues yo le dije, pues sí, pues va. Y entonces fue a partir del año 2003 hasta el año 2016 que estuve trabajando ahí con, con Jaime y, y en estos 13 años estuve a cargo de su programa de, de radio que era en ABC 760 de la amplitud modulada. Luego un tiempo estuve a cargo de su revista, Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. El programa de, de radio se llamaba OVNI, un fenómeno inteligente. Y luego ya me quedo al 100% solamente como reportero, que bueno, yo agarraba todos los viajes que hubiera para, para América Latina. No siempre, siempre agarré todos los viajes, porque en muchas de las ocasiones los compañeros pues no querían hacerlo, no querían ir. Entonces yo decía yo voy, yo voy, yo voy, yo siempre hice entonces fue así una larga trayectoria que estuve ahí, 13 años con Jaime. 13 años con Jaime, o sea, empezando a trabajar con Jaime, ¿cuál es uno de los casos que recuerdas que, que sentiste que era muy interesante, muy importante, que comenzaste a ver la ufología más de cerca y la posibilidad de que existan los extraterrestres? Porque crees que los extraterrestres, estén entre nosotros, que nos visitan, sí si lo Sí, querés. sí, sí, para mí, yo estoy muy convencido de que ellos ya están acá. Que no se van a presentar como nosotros queramos, eso me queda súper claro. Que están en bajo perfil, también me queda muy claro que así es. Y, y, y para mí, mira, por eso yo le doy seguimiento. Y con Jaime, cuando yo entro a trabajar... Voy viendo cómo iban desarrollando las investigaciones, la cantidad impresionante de videos que llegaban, eh, que antes era de manera física. Ahora pues ya todo cambió porque ahora todo es a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Pero antes te llegaba el material, ya fuera, primero eran los videos de VHS y luego fue modificándose todo que eran DVDs. Y luego ya fue el, el, el CD normal y luego ya eran USBs y luego ya era todo a través de correo electrónico. Pero de verdad que era impresionante, impresionante la cantidad de videos que llegaban de todas partes del mundo y que teníamos que checar, teníamos que darle seguimiento y, y siempre le dábamos prioridad a aquellos que fueran algo espectacular, algo importante, algo que te pudiera dejar... Eh, eh, la oportunidad de darle seguimiento, es decir entrevistar al testigo eh, ir hasta, la, hasta el lugar donde se había producido las, las cosas ah, o sea había de todo y eh, me queda muy claro también que en ese proceso que estuve con Jaime eh, hubo la posibilidad de comenzar a entrevistar a pilotos aéreos tanto militares como civiles hubo la oportunidad de comenzar a tener, eh, a manejar información desclasificada entonces fue como que una evolución y fue todo un aprendizaje bien interesante porque uno, cuando estás de manera, bueno, en aquellos entonces, cuando estabas de manera independiente, no es fácil, no era fácil en aquellos entonces tener toda esa información. Pero, desde luego, todo ha cambiado. Esto que le estoy diciendo, todo, conforme han pasado los años, ha, se ha modificado, se ha cambiado, porque ahora ya es más sencillo. Es más sencillo porque entras a la página de cualquier dependencia que quizá pueda tener información sobre eso y te descargas en PDF los, los archivos. Antes no, antes no. Antes ibas a un congreso y te daban un, un, un folder con los documentos en, eh, impresos y esa era la forma en que antes se trabajaba. Entonces era así como que no era tan común y no era tan tan este pues normal que, que manejaras información de documentos desclasificados, esto que te digo con los eh, pilotos, civiles o militares, que empezaras a manejar otro tipo de información siempre en pos de eh, seguir difundiendo todo lo que implicaba el tema de los ovnis. Hay uno de los casos que, que recuerdes, por ejemplo, que te haya llamado la atención como para que digas que el 100% era verídico. Sí, mira, eh, bueno, esto sucedió en el año 2000, que fue el OVNI de Azcapotzalco. Yo todavía no trabajaba con Jaime en el año 2000, pero eh, fue un OVNI impresionante, impresionante que eh, circuló por toda la Ciudad de México, donde los principales testigos fueron policías, eh, en los, en los, fueron seis elementos los principales testigos en tres eh, patrullas, es decir, en cada patrulla iban dos elementos, que le dieron seguimiento y todo y luego ya cuando entro yo eh, con a, a tercer milenio bueno pues vi que había más información vi que había este pues más otros casos también en varias partes de la República Mexicana un caso que recuerdo ahorita uno un, un caso igual donde policías de Mexicali siguieron a un a una extraña luz que andaba en toda la ciudad y lo persiguieron, lo persiguieron por todas las. Y dije, ah, caray, qué curioso que es muy parecido a lo del 14 de febrero. Y luego así comenzaron a salir otros casos, ¿no? Otros casos que eh, comenzaron a circular en toda la República Mexicana. No sé, a mí me dio la sensación que eh, pareciera que estos casos son tan común, pero el asunto es de que no le ponemos atención a ese tipo de incidentes, y también por el otro lado que muchas veces las autoridades policíacas les da pena hablar de lo que están viendo y de lo que están ellos reportando de manera interna. Comenzaste a hacer los reportajes como están mencionando ahorita, y de pronto tuviste la oportunidad de, de ir a hacer reportajes a otras partes del mundo, ¿cuál sí, fue tu primera salida? Sí, mira, Híjole, no me acuerdo, no me acuerdo, pero este, no no recuerdo qué país fue a donde, a, a donde me fui. Pero eh, bueno, siempre que llegaba yo a cualquier país, siempre era detrás de la información, de las entrevistas, así como bajaba yo del avión inmediatamente, porque no te alcanzaba el tiempo. Era de que no era de vamos a hacer turismo, no, no había tiempo. Había veces, eh, incluso aquí en la República Mexicana, que este, yo llegaba, me iba en el primer vuelo a cualquier parte de México, en el primer vuelo y me tenía que regresar en el último vuelo de ese día. Es decir, que tenía unas cuantas horas para tener la información, los videos, las fotografías, hacer las entrevistas, recorrer la zona y ir con los especialistas, ir con los, eh, los policías o, o con alguien que me diera más información y una posible explicación de lo que hubiera ocurrido ahí. Pero desde luego, antes de eso ya había una labor de, este, de investigación, eh, vía telefónica, coordinar todo, pero así era todo minuto por minuto, porque si no, no te alcanzaba el tiempo. Pero de los países en Latinoamérica, era eh, viajé a, a Argentina, Brasil, estuve en Guatemala, estuve en donde más, en Perú, que fueron los países donde este, eh, ya fuera por invitación a los congresos. Y yo lo que hacía cuando me invitaban a un congreso a otro país, era para que me autorizaran irme a ausentarme tres cuatro cinco días para acudir a un congreso, era, bueno, me voy esos días, pero voy a traer este, entrevistas y voy a traer información para el programa. Entonces me decía Jaime, va, pues si es así, ve, tráete la información y bueno, ya lo vamos dosificando en el programa para que vaya saliendo todo. Entonces, era bastante trabajo, bastante Mira, trabajo lo que hay que hacer detrás de todo esto, sí, y salía sí. el recurso económico para poder mandarte... Y hacer todos estos reportajes, ¿no? Mira, eh, eh, el, el asunto es de que cuando uno trabaja en un programa de televisión, eh, tú cuando lo ves, dices, ¡ay, qué, qué chido! O dices, ¡ay, qué aburrido! O lo que tú opines de cualquier programa. Pero el trabajo que hay detrás de un programa de televisión es tremendo. Tremendo que no te da tiempo absolutamente de nada. Entonces es ahí cuando te das cuenta que este pues tienes, o sea, realmente vas al minuto por minuto cuando vas a los viajes y no podías distraerte, no te podías perder, por eso debes de tener los, los guías, tenías que tener ya todo bien estructurado para que no hubiera ninguna pérdida de recurso, porque en primera no lo había y en segunda por los tiempos, porque ya la, a las 10, 11 de la noche estaba el eh, tenías que estar en el aeropuerto porque te tenías que regresar a la ciudad. Sí, iba es todo rapidísimo. Una de las cápsulas que hayas hecho que más te haya dado a dar a conocer dentro del mismo programa de Jaime, porque de los reporteros que tenía Jaime Maussan, tú fuiste el que destacaste más. ¿Fue por el tiempo en el que trabajaste o fue por algunos reportajes que comenzaste a hacer y comenzaron a hacer tendencia? Fueron Mira, famosos. yo creo que fue por los temas que abordé. Eh, fue por la constancia pero también fue por el esfuerzo que hice porque, eh, o sea, sí es bien bonito y todo, trabajar en un programa de televisión y todo, pero como tú lo dices pues el que destaca, destaca y el que tiene la información, la tiene la maneja, la presenta y si andas por todos lados entonces yo lo que hacía era eso, porque en algunas de las ocasiones eh, bueno, siempre yo agarraba, yo, que decían eh, hay que ir a tal lugar, ¿quién va? yo este, hay que hacer esto, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y de repente dice, chale, pues ya no tengo tiempo de nada, bueno, déjame decirte que durante, hubo, hubo eh, temporadas donde al mes estaba en mi casa dos días, al mes estaba en mi casa dos días, nada más, y lo demás, andar viajando, conociendo, eh, grabando, entrevistando, haciendo todo eso, y siempre, siempre, y, y mira, yo creo que este, hubo varias notas que, que se hicieron, en aquellos momentos no podríamos decir que porque ni existía la palabra viral, pero sí fueron muy importantes. ¿no? Uno de los que recuerdo que duró como una semana y media en los medios de comunicación fue este eh, con, con un tipo que decía que la, el, eh, lo de la pandemia del, del, ay, lo del H1N1, la del 2009, que había sido un ataque bioterrorista por parte del Pentágono, o, o sea, un atentado muy fuerte a México. Entonces recuerdo que este, esa nota, cuando yo entrevisto a los principales virólogos a nivel nacional, al principal virólogo en ese momento, voy con las autoridades de la Secretaría de Salud, les pregunto, los entrevisto y presento la nota, fue un, una bomba. Porque fue este, algo que, que, que no se esperaban estas personas porque realmente no tenía ningún sentido. Mira, a mí siempre me critican porque dicen, es que si, si alguien pasa frente a ti, tú ya le dices que es contactado. Y si pasa alguien, si ves cualquier cosa en el cielo, ya es una nave extraterrestre. No es cierto, no es así. Porque a pesar de que me dedico a estos temas, siempre hay que ir con una objetividad, hay que ser escéptico y no creerte la primera. Pero si ya vas investigando, vas conociendo y te vas dando cuenta que hay algo que no tiene una eh, respuesta lógica, entonces se queda en eso simplemente, en algo que no se le puede dar una explicación. Y te digo que esta nota que fue de, de este personaje que decía que, que, que había sido una gran conspiración de Estados Unidos, pues realmente no fue así no fue así, lo presenté y duró en tendencia en esos momentos semana y media, pero en todos los medios porque eh, al momento que este personaje sale en una estación de radio, hablando y diciendo que estaban cerrando todas las principales entradas a la Ciudad de México porque ya la gente íbamos caminando en la Ciudad de México y, y nos íbamos muriendo, imagínate nada más, al aire eh, eh, eh, y, y fue un caos, se armó todo un caos entonces yo retomo esas, ese, ese programa, presento la parte de los investigadores científicos, la parte de la gente y nos dimos cuenta que todo había sido un invento. ¿Y todo por qué? Para anunciar un congreso de conspiraciones que se iba a realizar meses más tarde en la Ciudad de México. Híjole, entonces como hay notas que son interesantes, que son dignas de estudiar, ¿había otras dentro del programa en las que eran falsas? Y que quizás no al principio las descubrieron, pero después se dieron cuenta que lo, que, que lo eran. No. ¿Cómo? No, no entendí. Sí, había dentro de sus cápsulas algunas notas que de pronto se presentaban como verdaderas y al final descubrían que eran falsas o que habían sacado alguna algún tema que era ficticio. No, a ver, eh, o sea, lo que te menciono esto de, de este personaje, eh, de, de la conspiración esta de que había sido un ataque bioterrorista, no. Él lo menciona en un programa de radio. Entonces, este, mucha gente comenzó a escribirme, mucha gente me dice, oye, ¿qué opinas de esto? Y dije, ay, esto está muy raro. Entonces, ya cuando le doy seguimiento, ya cuando checo y comprendo lo que había ocurrido, pues este, había generado, ese programa de radio había, había generado un gran temor eh, entre la sociedad. En, estoy hablando del 2009. Entonces, yo retomo esa historia, presento las entrevistas y ya fue lo que sale en el programa de televisión. Eh, como que aclarando y puse los audios y puse las entrevistas y fue ahí donde se hace el comparativo. Ahora, mira, yo estuve 13 años en el programa que, que a mí me hubieran dicho en algún momento, este, me hubieran dado línea, quítale, ponle, agrégale, aumentale. No, a mí no, en mi trabajo no. Este, que había sugerencias, eh, que, que hay un caso de un avistamiento y ya tengo todo. Ah, agrégale eh, la voz de tal especialista. Háblale a tal instituto de investigación para ver qué nos dicen. Eso sí, lo normal que, es, que pasa en cualquier medio periodístico. Pero de que me hayan dicho, hazlo más grande y dile que salió un marciano de, de cinco metros. No, no, no, jamás, jamás, jamás, jamás. Al menos en el trabajo que yo desarrollé, jamás hubo ese tipo de línea. Oye, para quitar o aumentar cosas. No, no, no. Muy bien. Oye, con respecto a los contactados, estamos escalando poco a poco okay. en tu etapa de, de folgo, también para que la gente que le interese en los ovnis vaya conociendo tu experiencia y sepa cómo también se pudiera desenvolver en esto. Más adelante te preguntaré, obviamente sobre los grises, sobre los reptilianos, te vamos a preguntar sobre algunos otros temas ufológicos y sobre qué, qué tanto es... Es bueno estar trabajando en esto, si te ha dado los recursos suficientes y demás, pero quiero preguntarte ahora sobre los contactados, ya estando dentro sí. del programa tienes eh, al alcance muchas de estas personas que dicen haber tenido comunicación con seres extraterrestres, ¿recuerdas? Yo creo que son muchos, no sé cuántos contactados primero... ¿Crees que hayas entrevistado ya o conozcas? Mira, en el canal, en mi canal principal de YouTube, tengo 4,020 entrevistas. De esas 4,020, yo le calculo que unas 2,000 personas han pasado contándome sus historias, contándome de que viven esas experiencias de estar recibiendo mensajes de seres llegados de otras partes del universo. Y mira que yo empiezo a darle seguimiento al tema del contacto a partir de agosto del 2016, que fue lo fuerte, que fue cuando yo dejo el programa de televisión de Tercer Milenio. Yo presento mi renuncia el día primero de agosto del 2016. Entonces ya después, eh, días más tarde, comienzo a darle seguimiento yo a, a todo lo que implicaba el tema del contactismo. Me llamó mucho la atención y mira que ha sido un tema que a lo largo de los últimos 25 años ha sido eh, discriminado, ha sido un tema buleado, ha sido un tema que incluso han golpeado a las personas que, que, que años atrás se atrevían a levantar la mano y decir, oigan, ¿qué creen? Que estoy viviendo unas experiencias de contacto y estoy recibiendo estos mensajes. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que había muchos casos bien interesantes de encuentros con extraterrestres extraterrestres, personas que mencionaban recibir mensajes y otros más eran aquellos quienes referían haber sido secuestrados por estas entidades. Estamos hablando de tres cosas distintas porque en muchas de las ocasiones lo confundimos. No, la experiencia de contacto es cuando un ser aparentemente extraterrestre llega frente a ti y te dice, hola, ¿qué tal? Vengo de tal, de tal planeta, me llamo así y quiero este, tener un, una comunicación con usted. Y ya la persona acepta o no acepta. Ese es el contactado. El encuentro es una vez, nada más. En la vida de ese testigo, una vez se va a topar con algo completamente distinto a lo que él conoce. Un objeto a lo mejor en forma de esfera, a lo mejor en forma de disco, o, o triangular o alargado, como sea. Y es ahí también, ese es el encuentro. Una sola vez y para de contar. Y en el caso de la abducción o el secuestro es en contra de la voluntad del testigo, se lo llevan. Lo meten a estas en naves y comienzan a hacerle una serie de cosas bien raras y meterle tubo por todos lados, literal, por todos lados, lo que provoca que exista un trauma en las personas. Son las tres diferencias en ese aspecto y te digo que a, a lo largo del 2016 al, al 2022. He encontrado unos casos alucinantes, alucinantes, he encontrado casos donde dan profecías y te puedo mencionar algo que me llamó mucho la atención, que me ha ocurrido en dos ocasiones. Te voy a platicar uno de ellos. Eh, tres meses antes de que llegara el terremoto del 2017 para la zona central de México y para la zona del sur, eh, hay que recordar que para la zona central fue el 19 de septiembre del 2017, cuando se produce un terremoto a la una con 14. Tres meses antes, los contactados comenzaron a recibir mensajes de que algo importante iba a ocurrir, que un gran movimiento llegaría, que era un, un, un era un algo que provocaría que nosotros como eh, humanos nos uniéramos, nos apoyáramos y en todo momento estuviéramos juntos siempre en amor un mensaje un tanto ambiguo porque dices ¿y eso qué? ¿Qué ese? ¿ahora cómo lo interpreto de que ese mensaje se refería a un gran a un terremoto? bueno, todavía 12 horas antes de que se produjera el terremoto eh, hubo una de las contactadas del norte de la República Mexicana que en esos momentos no conocía la Ciudad de México eh, bueno pues me llama, sale al aire en el programa y este y ahí quedó, ahí quedó documentado ahí está, entonces entra y dice Johanan, me han dicho los, ex, mis, los extraterrestres con los que contacto que te tienes que salir ya, salte de la ciudad de México ya no pueden estar ahí, todos los que me escuchan se tienen que salir pero pues imagínate, pues cómo cómo, o sea pues eso que, no, o sea no hay algo que pueda validar o algo que ah sí, ya dijeron, ya, vámonos todos no, se han un... contactado, le dijeron a los extraterrestres que iba a temblar Sí, sí, le dijeron que ya se tenía que salir porque iba a llegar un gran movimiento, pero ¿un gran movimiento de qué o qué? No se sabía, no se entendía. 12 horas más tarde llega el terremoto. Fue ahí cuando entendí, fue ahí cuando comprendí, ya después revisando todos eh, los mensajes que habían recibido, que hacían referencia al terremoto y que sabían perfectamente todavía 12 horas antes lo que iba a ocurrir. Mi cuestión y que siempre he dicho en este aspecto, ¿por qué los extraterrestres no son más claros, más precisos? A ver, el tal el 19 de septiembre a la una con 14 en, en la zona central de la República Mexicana, ustedes van a tener un terremoto y ya, pues así debería de ser más sencillo, pero no, es muy ambiguo, es muy metafórico los mensajes, lo que provoca que nos desesperemos y lo que provoca que la sociedad no crea en la mayoría de ocasiones en esos mensajes, porque son así, Así que no, que no, no, o sea, como que no tienen sentido los mensajes. Yo no sé si lo hagan con la intención de que nos demos cuenta, uno, de que realmente ellos están aquí y saben lo que va a ocurrir. O dos, que no quieren infundir miedo en, en nosotros. Pero esto mismo que te acabo de mencionar, que encontré en este estudio, en esta investigación que llevo desde el 2016, que esto mismo ha ocurrido en la década de los 80 y en la década de los 70 en América del Sur contactados que igual reciben mensajes que les dicen mensajes un tanto ambiguos donde les dicen que algo muy fuerte va a llegar y llega llegan los terremotos es decir pareciera que es el modus operandi de estos seres extraterrestres que tratan de advertirnos de cosas que van a ocurrir y lo mismo me ha ocurrido eh, dándole seguimiento con personas que aseguraban de erupciones de volcanes eh, que, que se presentan algunos eh, terremotos eh, y que al menos eh, esos terremotos no se presentan como lo han anunciado, pero sí micro Es decir, que durante todo un día en una zona determinada hay micro y que sería la interpretación y solamente eso sería la interpretación de esos seres que ellos están ayudando para que no llegue el terremoto. Mi pregunta aquí es algo que este, me seguiré cuestionando. ¿Cómo saben ellos lo que va a ocurrir? ¿Cómo es posible que te den un día? ¿Y que ocurra eso? ¿Cómo es posible que te digan por la tarde o por la noche va a ocurrir tal cosa y suceda? Eso no logro entenderlo. Tengo una hipótesis de trabajo, pero no logro entender a un 100% lo que realmente sucede con el tema del contacto. Y mira que el tema del contactismo es bien interesante, bien interesante, pero no es tan rápido como cuando nos presentan un video. Que puedes tener a lo mejor una investigación en un día, dos días o en una semana. No, en el tema del contactismo es muy lento, muy lento todo. No es tan rápido como quisiéramos, pero me he dado cuenta que ahora el 2022 nos sorprendemos de estas historias, pero porque en 25 años se dejó de investigar, al menos en la República Mexicana. Es decir, no se le dio seguimiento a los contactados, no se supo qué hicieron, no se supo cuál era la actualidad que les estaban dando. Ahora, del 2016 al 2022, y eso lo pueden encontrar cualquier persona que entre a mi canal, van a encontrar una cantidad impresionante de entrevistas. Eh, buscando hace unas semanas, buscando un video, una entrevista que me interesaba, me voy dando cuenta, ya cuando lo ves de manera general, me voy dando cuenta que en un año, en un año, la tendencia de los mensajes que mandan estos seres de esas otras realidades son entre dos y tres temas. Es decir, va cambiando. No es el mismo siempre. No. En un año cambia de dos a tres temas. Es decir, que a lo mejor viene ahora un movimiento muy fuerte, que ahora a lo mejor va a venir este, un cambio porque viene una gran oleada, que ahora ya están diciendo que este, debemos de hacer mucha meditación porque vienen... Este, algo muy fuerte en la otra parte del mundo dices qué curioso pero eso solamente lo entiendes y lo comprendes cuando tienes un cúmulo de información y lo ves de manera general no de manera particular el problema dentro de la comunidad omnia a nivel nacional es que vemos y seguimos todavía viendo los casos de manera particular no ahora hay que verlo entonces de manera general y es cuando vamos a encontrar más cosas eh, y, y la tendencia de estos seres que, que yo cuando me di cuenta de verdad que quedé impresionado, impresionado como en un año completito los temas y la tendencia de los mensajes se van orientando hacia un punto, hacia el otro o hacia el otro y dices, wow, qué, qué interesante es eso. Dentro dentro de esta historia, ¿cuándo consideras tú que ya podrías o te pusieron el título de ufólogo dentro del programa ya de tercer milenio o, o en el 2016 que terminas ya esta relación. No, pues mira, es que realmente yo nunca me lo he puesto. Así que diga yo soy ahora ufólogo, no ufólogo es aquella persona es tratado o estudio de la ufología o de la ovnilogía o de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Pero pues es que eso te lo va poniendo la misma gente, pero yo nunca me lo he puesto. Yo siempre me presento como reportero y hasta ahí, porque pues eso es lo que soy. ando por todos lados, ando, ando siempre con mi grabadora o con mi cámara de video entrevistando a la gente o ahora a través por la pandemia, pues a través de internet. Pero este, pero, pero así y luego ya de repente bueno la gente o los mismos compañeros ya te van dando esa categoría que sería la más la, la más alta, no. Pero yo siempre me he presentado como reportero y para de contar. Oye, ¿cómo fue la relación al trabajar en Tercer Milenio con Jaime Maussan? ¿Cómo es trabajar con Jaime Maussan? Por si yo sé que muchos aquí siguen a Jaime, que desde siempre lo han visto y que les hubiera gustado estar en tu posición al trabajar con él, pero la verdad, ¿cómo fue trabajar? Mira, en cuanto al trabajo, es muy exigente, realmente. Y ya les mencionaba yo minutos atrás de que trabajar en un programa de televisión es no tener vida y no tener tiempo para nada. Pero, eh, ya directo con Jaime, es muy exigente en los materiales, es muy exigente, siempre quiere muchas voces, especialistas, quiere imágenes, quiere esto, quiere, y, y es lo normal, y yo creo que está muy bien. Y ya como persona, es, es, es muy buena, o sea, buena, es eh, eh, chido, pues, creo que la palabra es esa, es eh, chido, es buena, es buena gente, es, este, muy amigable y todo, pero como jefe sí es bastante, este, eh, pues es que, ¿qué, ¿qué palabra le pudiera poner? Es pues estricto, es bastante, sí. Sí, estricto, exactamente, ¿no? Es, es muy estricto en, en cuanto al trabajo. Entonces, pues, este, es así, es así. Pero fuera Oye. del trabajo y fuera, por si en cuando íbamos de viaje a alguna zona, no, no, no, la pasamos de maravilla, de maravilla. Oye, y Jaime siempre está hablando de extraterrestres y de ovnis. Sí, siempre, en todo momento. Y si no, y si no, a la primera oportunidad que tiene está hablando de eso. <risa> Tú también me tomaste un poco de eso. Sí, también. mira, es que ya cuando estás al, en las 24 horas del día ya, en, al menos en el tema que, que, que, que estoy ya desde hace mucho tiempo, que es el de los ovnis, yo trato con mi familia de no hablar del tema, ¿no? Pero a la primera oportunidad que tengo ya valió. Porque no a hablar, ¿no? Y yo creo que te pasa a ti igual, ¿no? Que, que no sí, quieres sí. hablar de tu tema, de, de los fenómenos paranormales, y, y pero a la primera oportunidad que te dan, ya valió. Exactamente, sí, uno como que se eh, guarda esto del tema de que siempre está hablando, pero toda la gente con la que comienzas a hablar te saca el tema y es como, oh, no, vamos a volver a hablarlo y siempre te pasa todo el tiempo, es algo difícil. Sí. Entonces terminas tu relación con Tercer Milenio en 2016. Eras reportero y comienzas a hacer tus propios trabajos sí, solo sí. ahora en internet. ¿Cómo Exacto. fue esa etapa? Eh, no, ¿Cómo te sentiste en lo económico, en lo físico, en lo anímico? ¿Cómo te cayó este parteaguas de salir no, de un No, pues, de mira, y de cero? Fue tremendo porque... Mira, yo me, voy de vaca me fui de vacaciones. Haz de cuenta que cada año eh, yo me iba de vacaciones... Y bueno, pues este algún lugar, alguna playa eh, me iba de México, algún lugar. Entonces en el 2016 estuve en Cancún. Estuve pensando si hacía, no hacía. Ya tenía muchas invitaciones a congresos, a conferencias. Quería hacer ya mis propias cosas. Este, quería seguir haciendo mi, mi propio, construyendo mi propio camino. Entonces, bueno, pues llegó el momento como todo y como siempre eh, que pues ya te tienes que ir porque pues ya es el momento. No es como cuando estás en familia, cuando estás con tus papás, que llega el momento en que dices, bueno, pues sí, está muy bien, está muy chidillo, me tratan de maravilla, viajo, me pagan cada 15 días, todo está muy bien, muy bonito, pero ¿qué creen? Que ya me tengo que ir. Entonces, este, yo eh, mando un correo electrónico el día primero de agosto a Mausán diciéndole de que, bueno, estaba mi renuncia a las siete de la mañana, a las nueve de la mañana yo ya estaba en la oficina hablando con Jaime. Entonces ya le dije, le, le dije lo que, lo que tenía que decirle y bueno, pues este. Tú renunciaste. Sí, sí, sí, yo renuncié un tanto sorprendido por mi decisión, por todo lo que eh, conllevaba y todo. Y le dije, no, yo ya me quiero ir, tengo que hacer mis cosas y tengo que seguir mi camino. Entonces, eh, era un lunes y todos los lunes teníamos la, la, la junta de contenido este, para ir programando el siguiente programa. Entonces, el asunto era de que ya llegamos eh, a las 10 de la mañana y Jaime, bueno, pues le da la noticia a todo el equipo, ¿no? Todos sorprendidos porque, bueno, pues este era impensable que yo me fuera de tercer milenio realmente, ¿no? Pero bueno, pues llegó el momento, me despedí todos los compañeros, todavía estuve una semana para entregar lo que estaba pendiente de entregar para el programa de, de televisión, y Jaime, recuerdo muy bien que les dijo a, a todos los que estaban ahí, a todo el equipo de, del programa de televisión, que no había ningún problema de que yo podía, tenía las puertas abiertas de tercer milenio y que en cualquier momento yo podía regresar. Y no era para menos, eran 13 años de haber estado en ese equipo de trabajo haciendo muchas cosas y apoyando y ayudando en todo lo que se tenía que hacer y apoyar en esos momentos. Pero, pues yo renuncié. Entonces quedó todavía una semana más ahí haciendo y entregando lo que tenía para terminar todo bien, entregué el equipo, entregué los discos duros, la computadora, todo, todo, todo lo que yo, yo había usado para mi trabajo, se entregó, se firmó y se cerró ese ciclo. Entonces yo salí bien, sin problema alguno. Después mucha gente empezó a inventar de que habíamos tenido problemas, que nos habían eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, bueno, ya, este, ya estoy libre, yo estoy solo, pues te sientes nostálgico, ¿no? Porque, bueno, pues sobre todo en el, en el dinero, porque cada 15 días yo tenía mi dinero ahí y ahora ya no. Entonces, bueno, pues este, un mes estuve literal sin dinero. Pero cuando digo sin dinero, sin dinero. Entonces, pues yo ya estaba reconsiderando muchas cosas, estaba mandando ya currículum por todos lados, ¿no? Porque este, uno cuando... Eh, Quiere hacer las cosas, pues tienes la, la idea y tienes todo. Y si no te lanzas en ese momento, nunca va a ocurrir. Entonces yo tomé la decisión y dije, bueno, pues ni pedo. Pues ya que ya estoy aquí y ahora a seguirle trabajando. Pero curiosamente en el periódico me aumentaron el sueldo y dije, ay, pero, pero ahora sí que sin pedirlo, sin nada. De repente me llaman al, al periódico, a la dirección del periódico, el gráfico y me dicen, oye, pues este... Eh, Queremos eh, revisar tu contrato. Yo pensé que me iban a correr. Dije yo, ya me van a despedir del periódico porque sí, sí. había cambios y todo. Y me dijeron, no, pues este, tu, la, la sección es una de las. Bueno, de hecho, al 2022, la columna Enigmas, que se publica todos los domingos, es la, es el, la segunda, la segunda columna más leída de todo el periódico. Entonces eh, me dijeron, bueno, pues eh, te vamos a aumentar el sueldo. Así que tenemos que hacer un nuevo contrato y esto. Y dije, no, pues ya está. Pues dónde firmo, no? Antes de que se arrepientan. Y bueno, eso ya me ayudó y ya de repente, bueno, pues ya empezaron los viajes, empezaron los, este, los campamentos, empezaron las conferencias. O sea, de, de cierta manera empezó a fluir ya todo empezó. A, no fue sencillo porque mucha gente dice es que ya traías todo el prestigio y todo. Si tú puedes tener el prestigio de todo el mundo si quieres, pero si tú no te aplicas, si no, si tú no tienes disciplina, si tú no tienes claros tus objetivos de qué es lo que quieres y hacia dónde vas y no sabes cómo hacer las cosas, estás en la lona. Estás jodido. Pero si sabes perfectamente qué es lo que quieres y sabes que, eh, eh, que tienes disciplina, tienes la constancia y tienes la pasión, vas a lograrlo. Y al menos en mi caso fue eso, que, que sí, el primer mes, el segundo mes a lo mejor estuve mal. El primer sí, el primer mes sí estuve mal, mal, mal. Pero ya después este, empezó a fluir, todo empezó a fluir y afortunadamente al 2022 ha fluido muchas cosas, tengo muchas actividades, he hecho, este, bueno, pues hago constantemente, bueno, antes de la pandemia, los viajes y esto y aquello, que de cierta manera te van redituando. Y luego también entré en una problemática eh, eh, en esos primeros meses del 2016 y parte del 2017. Yo me iba a los lugares, invertía dinero, este, pagaba los guías, este, pagaba las comidas, el hotel, el avión o el autobús o en lo que me fuera, para llegar a un sitio y hacer reportajes de ese lugar. Al menos a mí, no me fue redituable, porque nunca recuperé la inversión de esos viajes y de esos videos. Nunca, bueno, a la fecha no he logrado recuperar la inversión. Claro, porque lo intentamos hacer como en la televisión, ¿no? Exactamente, porque es completamente... La dinámica de las redes sociales es completamente distinto y a mí me costó mucho trabajo esa parte, porque decía, bueno, pues es que el encuadre, la luz, el audio, esto, aquello... Y yo veía los trabajos de los demás compañeros que era más sencillo y era así más casual. Y yo decía, ay, pero es que ¿cómo hago eso? O sea, yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces el lenguaje de la televisión, pasarlo al lenguaje de las redes sociales, a mí me costó mucho trabajo. Mucho trabajo me costó, que ya ahora ya más o menos lo entiendo, pero este, sí es bien complicado ese, ese rollo. ¿no? Entonces para terminar esta parte de tu carrera, que es lo que la gente está... Eh, preguntando sobre cómo se hace un ufólogo y si es redituable. ¿Qué consejos le darías a las personas eh, que quieren in integrarse a esto del fenómeno OVNI, ser ufólogos, hacer estos reportajes, poder transmitir y, y, y presentarle sí. los temas a las personas? ¿Es redituable? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedes iniciar? Tú Pues ya nos has platicado toda tu carrera, cómo fue que llegaste sí. hasta este momento, pero... Ellos que quizá no tengan la oportunidad de relacionarse con alguien, ¿cómo pueden emprender, emprenderlo solo? Mira, pues lo primero es saber qué es lo que quieren, ¿no? Porque tanto puede ser el fenómeno ovni, como pueden ser los fantasmas, como puede, puede ser cualquier otro tema. Lo primero es leer, es estudiar, es entender el fenómeno. Sea cual sea el tema, entenderlo, porque a partir de que lo, lo logramos entender, vamos a darnos cuenta que hay oportunidades donde nosotros podemos incrustarnos y comenzar a generar información y generar un interés en la, en la gente que te va a leer, te va a escuchar o te va a mirar. Entonces creo que es fundamental leer, fundamental estudiar. Eh, eh, entrevistar a la gente. En mi caso es entrevistar y checar cuál es como el tema en tendencia que está en ese momento. A pesar de que el tema del contactismo, bueno, no, como que en muchas de las ocasiones va en contra de las tendencias, de los temas que están en tendencia, pero yo ya he encontrado un nicho donde hay mmm, cientos o miles de personas interesadas en esta información. Entonces, ahora lo que hago es que leer, Estar actualizado de los libros que se están publicando, al menos en español, sobre el tema que, que en este caso es de los encuentros o el contacto con extraterrestres. Y mira que ahora tengo la oportunidad de comprar libros de cualquier parte del mundo a, a través de las plataformas y de estas grandes tiendas. Eh, el, el entender también de que debemos de hablar con esos personajes que han escrito esos libros para que nos hablen, nos digan y también inviten a, la, a, a, a, a, a mi comunidad a leer a estudiar, a entender estas temáticas y siempre, siempre darle lo mejor de la información, lo mejor de los temas a la gente para que entienda que esto es algo serio, que es algo objetivo y que se tiene mucho. Ahora siempre entramos en un tema que es el tema de los dineros, con qué te mueves, con qué esto, con qué aquello. Lo, lo principal, desde luego, es que la gente nos apoye con un super chat, con una manita arriba, compartiendo nuestros videos. Y si alguien tiene la oportunidad de que nos pueda donar algo, pues súper chido, porque eso nos ayuda a seguir generando y dedicarnos las 24 horas del día a estas temáticas. Desde luego viene también la monetización de YouTube o de cualquier red donde tú te encuentres. Pero el asunto es de que nos damos cuenta que nuestros temas son marginales y que la tendencia de las redes sociales, es desaparecer nuestros temas, el fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, las conspiraciones, los quieren desaparecer. Y cuando te das cuenta que los quieren desaparecer, pero que son temas que generan un gran interés dentro de la sociedad, no entiendo yo esa, esa disyuntiva de, de entre las grandes empresas, pero bueno, pues ellos son los dueños del balón, son los dueños de la red. Entonces pues no podemos hacer nada más que seguirle trabajando, seguir presentando las cosas. Y otro también importante que ya eso llega cuando ya estás bien posicionado, cuando la gente te ubica, que son cuando te contratan para dar una conferencia, que también ahí es cuando sale un dinerito, cuando tienes la oportunidad de seguir invirtiendo ese dinero, y creo que también te pasa eso a ti, que llega, nos invitan a un país o a una ciudad, y bueno, ¿qué es lo que hacemos? En mi caso yo lo que hago, me invitan a un congreso y les digo, oigan, pero ¿saben qué? Me regreso una semana después, ya sé que los días que voy a estar con ustedes, ustedes lo pagan, pero ya después yo me lo pago, pero ya te sale más barato, te estás ahorrando un boleto de avión y tienes la oportunidad de estar en esa ciudad, hacer entrevistas y hacer reportajes de lo que tengas que hacer. Entonces, pues ahí uno va más o menos midiéndole, vas viendo cómo puedes. Ahora, mucha gente se mete, y me queda muy claro, al tema de los misterios porque piensa que va a ganar millones. aquí Si, si tu tendencia es eso, aquí no lo vas a lograr. No lo vas a lograr ganar millones de la noche a la mañana jamás, jamás. Así tengas un video viral, no vas a ser millonario, no lo vas a hacer. Entonces, este, yo creo que eh, ahí es ir como que tener muy claros tus objetivos, lo que mencionaba minutos atrás, para que entiendas y comprendas que en el tema de los ovnis o los fenómenos paranormales o los misterios en general y en cualquier otro tema de la noche a la mañana no te vas a ser millonario. Lo que hay que hacer es trabajarle, ser constante, presentar cosas interesantes para tu comunidad, entender que esto es... Una eh, información que, que si no atrapas a la gente en los primeros minutos, ya no la atrapaste en todo el video. Entonces es ahí que son muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Y mira que yo cuando estaba en la universidad, recuerdo que los profesores nos decían, el que no sale en la televisión no existe. Ahora, al 2022, quien no tiene mínimo una red social es que de plano no existe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los jóvenes? O la gente que se quiere involucrar en esto, en primera, seguir a tus investigadores locales, después a los investigadores a nivel nacional y después a los de nivel internacional. Dale seguimiento, estar actualizado, leer, estudiar. Hago especial énfasis en estos dos puntos porque si no conocemos la casuística de, de nuestras de nuestros temas, simplemente no vamos a saber qué podemos proponer. Porque mira, hay algo que me llama mucho la atención. En los últimos años a, con este boom de las redes sociales, vemos que han surgido infinidad de canales o, o de re, en redes sociales de, de personas que hacen contenido de misterio. Uh -huh. Y qué chido, porque eso es lo que hace falta. Pero nos damos cuenta que no en todos tienen la información como debería de ser. Y ellos piensan, que están descubriendo el hilo negro de los misterios. Cuando dices, ya todo está escrito, ya está todo dicho, lo único que tenemos que hacer es actualizar y, y seguir generando información para que la gente sepa que es vigente los temas. Pero de ahí en fuera no. Entonces mucha gente omite el pasado, mucha gente piensa que está, lo que está haciendo es lo único que, que ha existido en la vida. Y no, no, esto no es así, porque esto viene de siglos atrás. Entonces, Creo que es importante el, el mantener estos puntos que les he mencionado, leer, estudiar, analizar, llegar a nuestras propias conclusiones y crear que ahora es muy importante para nosotros que estamos en redes sociales, nuestras comunidades, porque si tenemos una comunidad a quien informarle, esa misma comunidad nos va a seguir exigiendo o nos va a pedir ciertos temas, nos va a exigir ciertas entrevistas y es ahí como se va generando ese, ese vínculo tan bonito ese vínculo con la gente con, y que ahora, bueno, pues nos ven de todas partes del mundo, no solamente de México, no solamente de alguna ciudad. Esto también es un compromiso muy fuerte con la sociedad en general, Oslac. Ahora sí vamos a llegar al punto en donde vamos a preguntar sobre... Eh, grises, reptilianos, ecuatorianos y no sé qué más, acturianos aquí eh, ya tienes una comunidad, la comunidad yojanera que te sigue a todos lados, ¿no? los yohaneros sí, sí, sí, fíjate que los johaneros eh, surgió realmente yo, yo, eh, la gente piensa que yo los hice o que yo le puse... no, yo no le puse ese nombre, fue la misma gente que me seguía y recuerdo que mira, esto sí lo tengo que mencionar, eh, recuerdo que cuando surgen los yohaneros había quienes me decían, muchos compañeros de la investigación, me decían, ¿estás loco? Quita eso, eso es una secta, eso no te sirve, te va a dañar, eso no. Pero porque no entendían el asunto de las redes sociales y yo no lo entendía tampoco en ese momento, pero yo decía, ¿pero por qué? Si les gusta mi trabajo, ¿cómo por qué los voy a quitar? ¿Por qué les voy a decir que no se llamen Johanero? Pues si ellos se pusieron Johanero. Y luego, ahora ya con el tiempo, son a esas personas que ahora me dicen, oye, invítame, quiero que voy a tener una conferencia, oye, voy a participar en un congreso, oye, tengo un libro nuevo, nuevo, déjame presentárselo, pues no, que no era importante las comunidades, no, que no era importante los yojaneros y es que ahí nos damos cuenta, no, que, que realmente es importante, pero no todos entendemos el, el movimiento tan rápido y tan acelerado que lleva las redes sociales, que realmente de un día para otro cambian las cosas y las tendencias. Claro, rapidísimo que cambian las tendencias. Ha habido envidias por parte de algunos compañeros que hayas tenido, eh, si ¿sí hay que, perdón. ¿Has tenido envidias por parte de algunos ex compañeros? Sí, sí, sí, sí. Mira, es que eso siempre va a estar latente, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Recuerdo que antes eh, se acostumbraba en la República Mexicana que ahora tienes que estar en tal grupo, tienes que estar en este otro grupo de investigación, o tienes que irte con esto. Y recuerdo que en aquellos momentos este, eh, me empezaban a decir, oye, este, tienes que pedir autorización para dar una entrevista, pero si me están buscando a mí... No, no, no, es que tú tienes que pedir autorización al director del grupo para que tú este, des una entrevista y tienes que pasar un itinerario de a dónde vas a ir, con quién te vas a entrevistar y de qué hablas. Dije, no. A partir de ese... Y todos los grupos son muy parecidos. Entonces, a partir de ese momento dije, no, no, no, no, no, no. O sea, yo, si, si con trabajo me acuerdo de, que, de lo que hice en la mañana y tú quieres que te diga lo que voy a hacer en todo el mes, o sea, ¿estás loco qué te pasa? Sí. No. Entonces, este, pero la rencilla siempre va a haber, la envidia siempre va a haber... Eh, mira, yo siempre lo que he dicho a todos los compañeros, mira, eh, muy independiente de lo que tú hagas, tengas muchos o tengas poquitos seguidores, yo creo que todos nos podemos apoyar y si entre todos nos apoyáramos, saldrían cosas machidas. Para todos. Pero hay, eh, al menos en el tema de los OVNIs, la comunidad está completamente dividida. Todos contra todos. Es que a ti te entrevistan más, es que tú tienes más seguidores, es que tú entrevistas a tal persona, es que ese es mi caso, es que este es mi... Dices, cálmense, para todos hay, para todos hay. Y yo lo que trato en la medida de las posibilidades es que y, invitarlos a mis redes sociales, decirles, bueno... Tienes una historia chida, tienes un caso importante, preséntalo, es tuyo, no mío, es tuyo, preséntalo, ven, invita a la gente a tu conferencia, a tu congreso, a la presentación, de tu, a lo que tengas. Yo creo que esa es la medida que tenemos que usar ahora las redes sociales para que se siga generando ese contenido y que la gente, reitero, se dé cuenta de que es un tema muy serio, que es un tema muy objetivo, pero sí de que hay envidias, hay a todos los niveles y en todos los lugares, ¿no? Eso no va a cambiar nunca. Pero lo que sí, sí, y lo que sí podemos hacer, que es lo que no siempre toda la gente aguanta, el ritmo de trabajo. Cuando uno ya tiene un ritmo de trabajo, cuando tú ya sabes cuántos contenidos vas a hacer al día o a la semana o al mes, no hay nadie que te, que, que, que, que te pueda superar. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando sobre tus objetivos, no sobre los objetivos del que está enfrente, ni del que está a tu lado, ¿no? Tú tienes tu trabajo, tú tienes tu, tu nivel y tu ritmo. Entonces, así llegue quien llegue y se presente quien presente, no te va a pasar nada porque tú sabes perfectamente qué es lo que estás haciendo y hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Muy bien, vamos a pasar con las preguntas eh, okay. del público que tiene muchas preguntas muy raras. Una de ellas sería, ¿cuánto pagas por los videos ovnis que te mandan? No, no, no, ya. Eso no, no, no se pagan. Eso, miren, una vez, eh, bueno, varias veces he pedido entrevistas a, a, a diversos personajes que son muy famosos, ¿no? Dentro de estas temáticas. Entonces, este, eh, me han llegado a cobrar 5 mil dólares por una ¿En entrevista. Cinco mil dólares. Hay quienes, el, lo más barato que me han tratado de cobrar han sido 100 euros por pregunta. 100 euros por 100 pregunta. 100 euros por pregunta y solamente se limitaban a 5. O sea, nada más podía ser 5, es decir, 500 dólares, pero los 500 dólares los tenía, digo, los 500 euros los tenía que depositar, mandar antes de la entrevista. No podía más, no podía menos y este... Y no, no, no, no, no, no, no. Y esto es como no, con no, este ufólogos de otros países. Con, donde... con, sí, con gente que se dedique en general a, a este asunto de la, de los misterios, este wow. en general. Sí, pero imagínate ya que te cobren cinco mil dólares o no. este, sí, cinco mil dólares uno. Y, y esta persona que quería 100, 100 euros por pregunta, pero así ha pasado varias veces, ¿eh? O sea, no crean que... Miren, muchas veces vemos a personajes en la televisión y, y pensamos que son muy buena onda y que de repente te va a dar una entrevista. No, no, no, no. Hay de todo porque ya también están el top 10 de los personajes que, este, que, que, que se cotizan de esa, de esa a ese nivel por entrevista y todo. Pero, pues no, a mí no me alcanza para pagar una entrevista de 5 mil dólares. Ahora, vamos a suponer que yo lo, que tuviera el dinero que pidiera prestado y que le pagara por una entrevista. En mis redes sociales todavía no me alcanzaría para poder solventar y recuperar esa inversión. Porque hay que claro. verlo como una inversión. No, a mí no, yo, no, no, para mí no es redituable. Entonces es imposible. Por lo tanto, también los videos no, pues los videos no se pagan porque este, pues no hay dinero que, que, o sea, es que en México no se paga nada, realmente en México no se paga, en Estados Unidos sí te pagan por todo en México, no, bueno en toda Latinoamérica no te pagan por nada pero afortunadamente en toda Latinoamérica hay fenómenos ovnis constantemente, no, no ¿ha, sí. ¿ha bajado el fenómeno ovni? ¿o sigue a la alza? ¿crees que sea un tema que la gente empiece a olvidar o que no, tenga no, no, fuerza? No. no, no, no nunca lo va a olvidar estamos setenta eh, y tantos años ya desde que se toma de base para la era moderna del fenómeno OVNI y en setenta años no se ha olvidado y está más vigente que nunca y los avistamientos OVNI no han descendido al contrario se han incrementado ahora con tanto ruido que hizo Estados Unidos con esta desclasificación y que lo reconoce que existen pero no sabe de dónde vengan entonces se ha incrementado el interés porque ahora veo que mucha gente que, que hablaba mal del tema de los ovnis ahora ya comienza a hablar a abordar el tema de una manera muy seria muy objetiva y eso es muy bueno qué quiere decir entonces que va a llegar un momento donde ya vamos a ver este tema de una manera tan normal tan normal que, este, que no nos va a causar ya mayor interés, pero mientras hay un interés desmedido de la gente, un interés de verdad que es impresionante. ¿no? Mira, aquí Shader está escribiendo desde que empezó la entrevista que te preguntara sobre el eh, contactado Quiroga, el señor Quiroga. Ah, Rolando ¿S -S -S Quiroga de Monterrey, sí, sí, sí. Cuéntame eso rápidamente. Sí, mira, era un, eh, es un, bueno, era un señor que eh, vivía en Monterrey, Nuevo León, eh, él desde niño había contactado con los pleyadianos, entonces recibía constantemente mensajes. Creo que de lo que recuerdo, el más importante, que le dijeron que llegaría un terremoto arriba de los nueve, eh, nueve de magnitud. Eh, le hablaron, ahí le dieron muchas cuestiones proféticas, que no recuerdo ya bien, pero el que más recuerdo es esto de que le dijeron que era... Un, un, un sismo o, o un terremoto de magnitud 9 y hay que recordar que realmente sucedió en América del Sur. Entonces, este, a él le hablaban, luego le dieron una piedra que, que era una piedra así como que tenía muchas caras por todos lados. Entonces él decía que directamente los extraterrestres se lo habían dado. Yo cuando lo conocí, yo estaba muy chavillo, yo apenas estaba empezando con estos rollos y realmente ni tan siquiera se me ocurrió decirle, oiga, le podemos cortar un pedacito para mandarlo a analizar. No, no, no, no, no, no. Yo iba iniciando. Lamentablemente ya después murió el señor. ¿Qué habrá pasado con esa piedrita? ¿Qué, había ¿Qué habrá pasado con todo ese conocimiento que él tenía? ¿Quién sabe? A grandes rasgos es el caso. Muy bien. Oye, los reptilianos, la gente, no se sé, le llama muchísimo la atención el tema de reptilianos, de saber si efectivamente están entre nosotros, si son parte del gobierno. ¿Tú qué sabes sobre eso? Mira, mucho se dice y se asegura que... Eh, por la acción y el trabajo que están haciendo los seres reptiloides en estos momentos eh, es de que se dan los terremotos están metidos en la política pero en el en el en el real gobierno planetario no no el de los presidentes sino el que está arriba de los presidentes se aseguraría que son seres que hay varias variantes realmente porque conforme ha pasado el tiempo se ha ido modificando y se han ido inventando cosas se han ido agregando cosas ahí uno es esto que te digo que están en la política, están en la clase, en la clase política, están en el ámbito del espectáculo, están en el ámbito social, en la cultura, están en todos lados. Es decir, a lo mejor hasta tu vecino es un reptiloide, no es lo que se dice cuando hay un terremoto, hay un Explosión de un volcán es producto de los reptilianos o de los reptiloides o los de los reptilíneos, como también le dicen muchas personas. Pero nos damos cuenta que no, esto forma parte como de un folclore. esto forma parte como de un mito moderno, porque esto mismo que al 2022 ahora está muy fuerte con los reptiloides, si nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que antes había una, un, un tema o un ser que se llamaba diablo. Te caías. Ah, por el diablo. Ah, me duele el estómago. Ah, porque ya te tocó el diablo. Ah, que ya te caíste. No lo levantas porque ya lo besó el diablo. Que ya reventó un volcán. Es por el diablo. Después llegó algo que ya en nuestra generación llegó algo que se llamaba el proyecto Blue Bean. Este proyecto del rayo azul que eh, se forman figuras en el cielo como hologramas y todo mundo decía es que es por culpa del proyecto Blue Bean, que ya le duele el estómago a tal presidente porque ya le lanzaron el, el, el rayo azul, que ya tembló, es el rayo todo era el rayo y luego pasa de moda eso y llega el proyecto Harp que todo, para todo era el proyecto, que hay unas nubes muy feas, proyecto HARP, que ya se inundó, proyecto HARP, que ya llegó el huracán, proyecto HARP, que hace mucho viento, proyecto HARP, que me duele un ojo, proyecto HARP. Y luego termina el proyecto HARP, y pasó de moda y llegan los famosos reptiloides. Y ahora entonces, nuevamente la historia, que ya reventó el volcán, los reptiloides, que me duele el estómago, los reptiloides, que... no. Esto está pasando. Ahora no ha, no ha salido una nueva, una nueva frase, un nuevo tema, porque está la pandemia. Deja que pase la pandemia y vas a ver que vamos a tener un nuevo tema. Es decir, son modas. Dentro de estos temas, son modas que duran un año, dos años, tres años por mucho, y viene otro, y luego viene otro. Y vas a ver que pasando la pandemia va a llegar otro tema también igual de fuerte, ¿no? A echarle la culpa a alguien más, ¿no? Dice Pablo Maidana que nos está mandando ahí superchats desde Argentina. Le agradecemos mucho. ¿La raza de reptiles son inferiores a los llamados grises? ¿Los reptiles son inferiores a los grises? Mira, es que se dice que los reptiloides serían muy inteligentes, por eso estarían en la, con la clase política y serían los que están eh, marcando las directrices hacia dónde se tiene que ir la especie humana. Ahora, otra de las versiones es de que ellos son de los famosos Anunnaki, que hay una mezcolanza de temas, te digo, que conforme han pasado los, los meses, bueno, los años, eh, hay una mezcolanza muy rara porque dicen que son los Anunnaki que ahora llegan o que vienen en dirección hacia el planeta a través del planeta Nibiru, entonces cuando ya estén muy cerca de nuestro planeta van en sus naves a llegar, nos van a invadir y van a retomar lo que fue de ellos, porque se asegura que hace 475 mil años los Anunnaki estuvieron en nuestro planeta y que gracias a los Anunnaki surgió el ser humano, que en una primera etapa fuimos creados para extraer todos los minerales de la tierra entonces eso es una esclavos. muy loca exactamente como ex esclavos para sacar los minerales y como esclavos sexuales Fue, es lo que se asegura entonces de ahí vienen muchas historias muy locas que que no tienen yo, al menos para mí no tiene ningún sentido porque ya les expliqué esto de las palabras que van de moda que le echan la culpa a todo porque eso sí nosotros como humanos le queremos echar la culpa a todos porque alguien debe de tener la culpa menos nosotros dice prueba y de dónde sacan esta información por ejemplo de, de, ¿De los Anunnakis y todo ese rollo o de Exactamente, los...? Exactamente, todo eso de reptilianos, anunnaki ¿quién, ¿quién son los precursores de estas ideas principalmente? Mira, a lo largo de la historia, las antiguas civilizaciones han hecho muchos vínculos, leyendas, y, y, y en la antigüedad pareciera que dentro de esas leyendas había una comunicación y una interacción con seres de apariencia de reptil. Pero si vemos la mayoría de esas historias hacen referencia a que eran seres buenos, que eran seres que cuando se aparecían ayudaban a la gente. En Perú hay muchas historias de eso. Creo que es el caso más, eh, más clásico donde se mencionan seres con forma de una lagartija este, que, que ayudaban en todo momento, eran buenos. Pero también ya después con la casuística ovni, estamos hablando que a lo mejor a partir de los 90 80, 90 más o menos. Y luego con un libro de David Icke, este personaje también muy conspiranoico de Inglaterra, que cuando publica un libro de los reptiloides fue el boom en todo el planeta, porque entonces todo le echaban la culpa a los reptiloides. Entonces él vendió millones de ejemplares en sus conferencias en todo momento. Bueno, incluso acusó y se, y, y acusó a su a la que era su esposa en ese momento de que ella era una reptiloida, entonces eh, eh, se divorció, hubo todo un rollo. Entonces, imagínate a qué a qué grado. Entonces toda la gente dijo, es cierto, es cierto. Por eso viene mucho de la mano que digan que la reina de allá de Inglaterra, la reina Isabela, Isabel, este es este, que, que tiene los ojos como de reptil y que se le abren, se le cierran, y que por eso ha durado tanto tiempo. De ahí surge todo esta, este asunto. Pero fue David Dyke quien lo pone en el marco a nivel internacional para que nosotros eh, conociéramos esa historia y todo el daño que estaban produciendo estos seres a la humanidad. Sí, fíjate que son los autores los que van construyendo las historias. Así y después se hace un boom mundial. Aquí Kenpo dice, ¿los alienígenas tienen alguna creencia espiritual o creen también en Dios? Mira, eh, es algo bien interesante esa pregunta porque la mayoría de, los, de las personas que yo he entrevistado ellos refieren que todos, todos, o sea, con, lo, con la raza con la que ellos están eh, contactando, todos hacen referencia a un dios Nad igual que nosotros, ellos tampoco lo conocen, pero saben que hay un dios, es decir, que hay un, un alguien superior a ellos que es quien ha creado todo, es algo bien interesante eso Mira, dice este José Ponce también que según Quetzalcóatl era de la especie reptiliana ¿no? también estamos hablando como una deidad sí. que viene sí. del espacio y es reptiliana. ¿Tú qué sí. opinas sobre eso? ¿Crees no. que efectivamente haya sido un extraterrestre? No, no, no, no. Creo que me queda muy claro que este, cuando ya leemos, eh, estamos en los lugares, cuando conocemos a un 100% las leyendas, nos damos cuenta que era un ser humano. Pero es que a, aquí hay, hay dos vertientes, el ser humano y la leyenda. El ser humano eh, en Abatlán de Quetzalcoatl, en el estado de Morelos, ahí se habla, se dice cómo se desarrolló, luego hay otra, otra variante que es que los Quetzalcóatl no fue uno, sino que era una especie como de universidad donde llegaban de toda Latinoamérica, según se refiere, llegaban hasta esas universidades, por llamarlo de alguna manera, para entrenarse y saber cómo tenían que gobernar, y, y está el de la leyenda, está aquel que prometió regresar, que era barbado, piel blanca, ojos de color, el, el de la leyenda pues, entonces son como tres tres variantes que eh, hay en torno a Quetzalcóatl. Ahí hay que ver como a cuál nos vamos, ¿no? Si, si nos vamos a la que a, a la más este a la que más nos guste, pues ya ustedes escogen de esas tres variantes. Sí, eso. Fíjate, no sabía las variantes de Quetzalcoatl. Eh, la gente también me pregunta sobre si cuántas razas extraterrestres existen o tú sabes que existan. Híjoles, ahí sí está complicado. Mira. En la década de los 70, Estados Unidos, a través de la OTAN, solicitó una investigación para saber. Ellos aseguraban que eran tres razas. Ellos solicitaron una investigación. Esto es real. Esto es. Eh, hay documentación sobre esto. En, en la década de los 60, Estados Unidos solicitó a la OTAN para que pudieran hacer una investigación para ver qué tanto pudiera provocar eh, un problema para la seguridad de los Estados Unidos. Ellos hablaban de entre dos a tres razas. Es decir, que ellos ya sabían que había entre dos a tres razas de extraterrestres aquí en la Tierra. Eh, después, ya en la década de los 90, eh, diversos investigadores aseguran que hay entre 80 a 110 razas que nos visitan. Pero si ya llegamos ahora al 2022, muchos refieren que hay una cantidad impresionante. Pero el más conocido es el ser gris, cabeza grande, ojos negros, cuerpos muy delgaditos. Ahora está muy de moda los seres pleyadianos o los arturianos o los sirianos, que son... Personajes con cuerpos perfectos, tanto en hombres como en mujeres, rostros angelicales, piel blanca, ojos de color, pelo rubio. Ah, dices, cálmense, ahora resulta que son muy guapos los extraterrestres. ¿no? <risa> sí, ¿no? ah, pero eso sí, los que son feos ante nuestros ojos son los malos y los sí. que tienen los cuerpos perfectos son los buenos. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Ahora también, ¿por qué los extraterrestres deben de tener dos brazos, dos ojos, una cabeza... Este, dos ¿Por qué no necesariamente tendrían que ser igual a nosotros es algo interesante también eso para profundizar claro porque los estamos como concibiendo de acuerdo a los conocimientos que tenemos y a los valores que les damos a, a, los, a los mismos seres humanos ¿no? así es sí, y sí, no es. debería ser así dice Pablo, uh, bueno Pablo Maidana menciona mi duda más grande es que si fueron los responsables de los grandes sucesos bíblicos híjoles, sí bueno, digo sí porque hay varios autores. Mira, en el 2010 tuve oportunidad de entrevistar a Eric von Daniken. Vino a la Ciudad de México, lo entrevisté y, y recuerdo que yo le, le hacía esa eh, una, una pregunta muy parecida y él me decía, si nosotros hiciéramos una reinterpretación de todos los textos sagrados antiguos, nos daríamos cuenta que ellos siempre estuvieron con nosotros avistamientos de ovnis, contactos con seres extraterrestres a, a, a, a seres humanos que se los llevaban supuestamente al cielo y que te van describiendo todo lo que hay allá arriba en el cielo, las ciudades de cristal, un, un lenguaje extraño nos damos cuenta entonces que, que realmente esto ha sucedido pero déjenme decirles algo aquí bien interesante que si, si hiciéramos si en algún momento se diera esa reinterpretación yo creo que nos quedaríamos sorprendidos pero no hay que olvidar algo que en cada época en cada lugar del planeta donde se han producido fenómenos anómalos, siempre todo dependerá del bagaje cultural, del momento, de la época y del de lugar. Es decir, que a lo mejor para 1917 lo que fue la aparición de la Virgen de Fátima, si sucediera esos mismos fenómenos al 2022, para nosotros ya no sería una aparición mariana, sería la presencia de seres extraterrestres, pero si este mismo fenómeno lo llevamos 200 años atrás, nos daríamos cuenta que la sociedad en ese momento diría que se tratan de seres mágicos, puede ser hadas, elfos, duendes, los lo, lo que ustedes quieran, es decir que cada época ha tenido los mismos fenómenos, el asunto es nada más entender que ha sido un fenómeno que ha ido cambiando de piel, que se ha ido presentando y que siempre a lo largo de la historia siempre ha estado con nosotros aquí a un ladito, siempre ha interactuado Muy bien, mira, aquí Andrea nos pregunta sobre si ¿sí sabes de Jacobo Greenberg Híjole, pues es alucinante todo el caso de Jacobo Greenberg quien desapareció allá en diciembre de 1994 que algunas versiones, una versión menciona que eh, seguramente se lo llevó la CIA Después de, hay, hay que entender que Jacobo Grimbe fue un personaje eh, excepcional en cuanto a la manera de pensar, de actuar y de investigar los temas de las otras realidades. Creo que se le conoce mucho por la cuestión de la telepatía, que logró demostrar científicamente que existía y que se podía dar la telepatía. Eh, eh, también hay que recordar que le dio seguimiento a muchos curanderos, a muchos chamanes, chamanas, y uno de los casos más importantes fue el de Pachita. Una persona que una mujer de edad avanzada que lograba curar a las personas en tiempo real y que sin ninguna asepsia, sin ningún nada de, de algún hospital, ella con un cuchillo de cocina, con un vidrio te quitaba una catarata, te quitaba un tumor, te quitaba lo que tú tuvieras de problema, materializaba con sus manos ese órgano, lo cambiaba, lo producía, lo cambiaba en luz lo metía en el cuerpo nuevamente del, del, de la, del testigo y se producía todo un fenómeno que es de la sanación. Jacobo grimberg le dio seguimiento a Pachita, Jacobo Grimber le dio y sacó y publicó una serie de libros sobre los chamanes, pero él se enfocó no tanto al aspecto mágico, él se enfocó a las cuestiones de cómo se lograba a través de la mente lograr la materialización de un órgano, darle la salud a una persona, era alucinante el trabajo que hizo y lo último que antes de desaparecer, era precisamente esta parte de la telepatía que logró demostrar científicamente que la telepatía se, era real, era auténtica y se podía lograr. Y tiempo después fue desapareció. Él tenía un viaje para la India en, en los primeros días de, de 1994, del mes de diciembre, no, no llegó ya al, al aeropuerto, no tomó nunca el avión para irse a la India, Quiere decir entonces que lo, lo lo desaparecieron, simplemente, ¿no? Con este conocimiento profundo que tenía. ¡Wow! Del... Hay como una conspiración detrás del caso de Jacobo Greenberg. Sí, sí, súper interesante. ¿eh? Ok. Mira, Moisés hace una pregunta como lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Si existirán aliens, gays, lesbianas, transgénero, no binarios o de género fluido? Eh... Híjoles, no sé, porque la mayoría de las personas, de los contactados, hacen referencia a hombre y mujer, pero sí los menos hacen referencia a que en ellos no hay distinción. O sea, es no puedo decir que todos contra todos, pero pero pues algo así. O sea, pero son los menos. ¿eh? Fíjate que, que, que es un tema que que por lo regular a los contactados no les gusta hablar. No les, es así como un tema tabú. Fíjate cómo, cómo también dentro del contactismo, a pesar de que eh, reciben mensajes y ellos pueden preguntar y todo, es un tema tabú. El tema de, del asunto gay o bisexual o, o de transgénero. Bueno, todo este rollo, ¿no? Eh, eh, como que no, no no hay mucha información al respecto. Entonces, ¿los contactados no hablan sobre el género de cómo se o cómo se reproducen los extraterrestres? ¿Nunca sí, mencionan sí, eso? Sí, sí, sí. Eh, eh. Sí, o sea, hombre, mujer, eh, pero no con relaciones sexuales, sino todo a través de mecanismos este, de tecnológicos. Es como se reproduce no, no es como nosotros, eh, es lo que ellos refieren. Y ya, pero no, no, yo me refiero al, al asunto así del mundo gay, pero de extraterrestres, no, como que no, no hay mucha información de eso, eh. Arturo Martínez dice: ¿Podrías hacer una pregunta, Johanan? ¿Tú crees que pudiera existir un ser como los que descri describe H.P. Lovecraft? Los famosos Tulus o Tulus, uh -huh. este, mira, es que hay muchas, muchas variantes, hay muchos testimonios a lo largo y ancho del planeta donde mencionan seres completamente distintos uno de los otros y hay algunos que serían estos como especie de pulpos, ¿no? De la cara así como que con tentáculos o algo así, pero pues no, no hay muchos, pero eh, no como que, así tan grandes como son descritos por este autor, no pero sí hay ahí como que los hombres pulpos, sí, sí hay. Oye, ¿a ti te dan miedo los extraterrestres? Yo si vieras un extraterrestre, ¿qué harías? Híjole, no sé, no sé. Mira, a lo mejor lo que sí le diría es así como que, este pues si me da una entrevista esta, no. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Realmente no, no sé qué haría. Este... No sé, a lo mejor me quedaría viéndolo, a lo mejor me quedaría así sorprendido, a lo mejor le hablaría, a lo mejor en ese momento no me sale. Mira, porque a pesar de que yo llevo tanto tiempo detrás de ellos, no sé y, y no estaría yo, yo en estos momentos te digo que yo no estoy preparado para estar frente a un extraterrestre. No lo estoy, no lo estoy. Mira, precisamente ASKR nos pregunta que si has visto los videos de Brujas Aliens de exploradores como Mark Kru, que, que van en la noche, van buscando fantasmas y demás, y que han encontrado extraterrestres ahí, entre la milpa, ¿si sí, eh, ¿sí los has visto? Sí, sí he, visto, he visto alguno de ellos, pero este de que sean extraterrestres o que sean brujas, digo, no lo sé, mira, porque hay que entender que en muchos de los lugares donde se presentan estos fenómenos, eh, hay cuestiones de los minerales y en los minerales, cuando no se sabe, cuando no se conoce, producen ciertos fenómenos físicos que pueden ser estas esferitas, que pueden ser estas luminiscencias en la punta de un cerro, la mitad del cerro, en la parte baja del cerro. Esto te lo digo por lo siguiente. En la zona del silencio, cuando he tenido la oportunidad de estar, la gente te habla de luces, te habla de cosas, pero en el lugar donde son siempre vistos hay minerales. Y que ahora las empresas de China están muy al pendiente y quieren empezar a excavar, porque hay minerales que a ellos les, les interesa. Donde hay este litio, eh, también son constantes las luces. Entonces, no todo lo que vemos que, que es extraño, debemos de darle una interpretación que son extraterrestres. No a todo, porque no siempre podemos decir que sea eso. Es igual exactamente lo mismo que sucede en el volcán Popocatépetl, que hay muchas luces extrañas que entran o que salen del volcán. Ahora, nosotros no sabemos si eso sea producto de la misma actividad del volcán y de un fenómeno que apenas se está documentando por las cámaras que están los, los, eh, la, los 365 días del año, las 24 horas del día y que se está documentando apenas. Pero eso no podemos decir ni que sea una nave extraterrestre, ni que vienen a salvarnos, ni nada. No, no, no. Hay que, falta, es que realmente falta mucha investigación todavía dentro de todo este asunto. Pero es curioso, desde luego, lo que sucede. Solamente documentamos lo que alcanzamos a percibir, pero Así es. No, no hay más profundidad en el tema. Arles nos pregunta... Si sabes sobre el caso en Mundo Corona, un contactado de Coahuila, quien a petición de Erulaica, erigió una pirámide de cerca de 8 metros. Sí, sí, sí, estuve en ese lugar. En mi canal está el video, está el reportaje completo de, de, de esa pirámide. Ese día no me pude meter a la pirámide porque al interior, que está hueca, este había un se habían metido las abejas. Entonces, este no no me pude meter, pero, pero es alucinante. Pero no es el único lugar, ¿eh? Está en Coahuila, está en, en Zacatecas, otro, otro contactado también le dieron las medidas y todo. Y hay otra historia también en Mérida, en Yucatán, donde seres extraterrestres le dijeron al, al contacto que construyera la, la, la pirámide. A mí me llama mucho la atención porque son tres lugares al menos que yo he encontrado en la República Mexicana y que es increíble realmente que han pedido a los extraterrestres que construyan pirámides y con qué les dan que y, y les dan las medidas, les dicen de qué colores, incluso hasta los materiales que deben de utilizar. La intención es para que la gente eh, tenga un, un, un beneficio en su salud y para que tu mente alcance otros niveles energéticos, espirituales. Es lo que ellos refieren, pero realmente... Eh, Sabes qué es lo que sucede con estas historias que muchas veces quedan en el olvido y quedan en eso que te mencionaba prácticamente al inicio de este programa en la discriminación y como nadie les cree, como todo mundo los insulte y todo, no se le da seguimiento y no permiten que haya un estudio de eso. Pero a mí me llama la atención que en México este haya tres lugares que los extraterrestres hayan pedido la construcción de estas pirámides en México en México, me imagino que en otros lugares debe de haber, pero no lo sé, no lo sé Mira, Serena Pil dice Oxlack, ¿podrías preguntarle por favor qué opina Johanan del canal de Verdad Oculta y si le parece honesto Nacho, Nacho, el del canal Mira, yo creo que todos los generadores de contenido estamos aportando un granito de arena para darle luz y llegar a conclusiones en torno a los temas, ¿no? Pero yo creo que nosotros mismos nos damos cuenta que cuando algo nos resuena, está chido y cuando algo de plano no nos resuena, pues también ya sabemos cuál es el camino, ¿no? Pero creo que todos hacemos un trabajo muy importante y va generando ese interés en la sociedad sobre estas temáticas. ¿Y si lo conoces a este de verdad sí. oculta? Sí, sí, sí, sí. Yo no, no lo conozco. Sí, sí, lo conozco, he hablado un par de veces con él y todo, pero no, no, yo creo que todos hacen un buen. Mira, lo que pasa es que en muchas de las ocasiones, bueno, presentan, él, él está muy enfocado. Bueno, en los últimos eh, meses se ha enfocado mucho a, a México y Latinoamérica. Entonces, a mucha gente como que no le gusta eso porque dice, no, pero es que cómo él va a estar hablando de acá, si él es de Europa y eso, ¿qué? pero pues eso que tiene, no pasa nada, ¿no? ¿Es español? <ríe> sí, ah, sí, okay. sí, sí. Muy bien. Jonathan Martínez dice que, ¿qué piensas sobre la idea de los hombres de negro? ¿Es una realidad sobre la película de los hombres de negro? ¿Sí son reales? Son reales, pero no como lo presentan en la película, ¿eh? que hay un aeropuerto este, cósmico y que llegan... No, no, no, no. Los, eh, los hombres de negro surgen eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que hay que recordar que ellos detonaron dos bombas atómicas en Japón. Entonces lo que ellos querían es de que nadie por ningún motivo quisiera llegar a, a América, llegar a los Estados Unidos y detonara algún experimento. Eso no ocurrió. Entonces crearon muchas instancias militares y de la sociedad civil de inteligencia. Y dentro de eso, Edgar Hoover, quien fue durante mucho tiempo el director del FBI, Puso a su gente para darle seguimiento al tema de los OVNIs, pero ¿por qué? No porque considerara que iba a haber una invasión extraterrestre, no, sino porque él pensaba que esos avistamientos y esos seres anómalos que la gente reportaba se trataba de algún experimento de los países de, este, de, de Asia. O de Europa. Ellos traían... Edgar Hoover tenía una, una, una paranoia tremenda, sobre todo con los de la Unión Soviética. Entonces él pensaba que todo, todo tenía que ser una respuesta de un experimento. Entonces puso a la gente de su eh, a su gente pues que estaba en toda la unión americana a darle seguimiento a los contactados a los avistamientos a los secuestros a los encuentros con estos seres y ahí surge entonces que cuando alguien tomaba una fotografía una filmación y no aportaba esa filmación o esas fotografías al gobierno al momento que se descuidara el testigo, entraban a su casa y se lo robaban. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban tener la información para determinar si representaba un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De ahí surge entonces el grupo, de ahí surge el mote de los hombres de negro, personajes vestidos de negro, piel pálida. Y, y bueno, empezaron a inventarle muchas cosas que, que yo no le encuentro mucho sentido a eso porque se va desvirtuando la realidad de que existieron, existieron, de que eran seres extraterrestres cuidando que no llegaran otros extraterrestres a la Tierra, eso no tiene ningún sentido. Exactamente, muchas personas se quedan con la idea de esa película y de que hay una agencia especializada en, en investigar a los extraterrestres que están en la Tierra, y es algo que ya se ha quedado en la cultura, porque las películas hacen eso, ¿no? Dejan en la mente de las personas ciertas realidades que después poco a poco comienzan a, a, a creérselas. Exactamente, sí, sí, pero no, no, no, no es así como, como lo presentan en, esa, en esas películas. Sobre el caso de Billy Mayer, Johanan, ¿qué opinas? ¿Fue real? Sí. Yo creo que, mira, sí, sí, sí, para mí tiene muchas cosas bien interesantes. Mira que hace unos, este, en el 2017 viajé a, a, a España y de ahí mi intención era irme a, a, a entrevistar a Billy Mayer. Con la gente que hablé y todo que es muy cercana a él, bueno, pues me dijeron. ¿O sigue mamá. vivo? Sí. Sí, sí, sí. Entonces me dijeron, este, pues vamos a ver si se puede, vamos a hacer esto, pero no, lamentablemente no se pudo porque él ya no quiere hablar, ya no quiere dar entrevistas, pero es un caso alucinante donde les hablaron del futuro. O sea, eh, eh, empieza en la década de los 70 y le hablaron del futuro, es decir, nuestro presente. Y muchas de las cosas que estamos viviendo realmente se lo dijeron a Billy Meyer en aquellos entonces. Le dieron muestras de, de metales, le hablaron de, de, pues, de muchas cosas bien interesantes que, reitero, al 2022, se están cumpliendo y algunas otras todavía faltan por cumplirse. Entonces creo que es un caso que también entró en esa dinámica de que fue desprestigiado, en esa dinámica de que dijeron y los detractores comenzaron a decir que no, que su esposo había dicho de que todo era maquetas, pero ¿para qué lo va a hacer? Un personaje que vive en la punta de un cerro, allá en, en como para qué lo va a hacer, no tiene ningún sentido. El asunto es de que se hizo, fue un personaje muy importante que a la fecha sigue siendo investigado. Exactamente, me parece la, la opinión que tienes, la misma que tengo yo sobre el caso Billy Meyer, eh, creo que hubo muchos elementos muy importantes, muy interesantes y que después pareció sí una conspiración, el eh, que lo hayan eh, de alguna forma desmentido y sí. satanizado, sí. hundido, sí. En todo su material y, y su nombre desaparecido, ¿no? Cuando sí. él había presentado Cosas increíbles que nadie más lo había hecho en ese momento. Yo creo que Adamski era uno de los contactados que había hablado sobre eso, pero Billy Meyer mostró pruebas, ¿no? Sí, exacto. Fotografías, filmaciones, los sonidos, los materiales y todo lo que le dieron de mensajes. Entonces, yo creo que es un caso muy completo, que lamentablemente, bueno, pues no, no, ya no quiera dar entrevistas, que lamentablemente ya no tengo una vida pública tan activa como antes. Pues sí, a lo mejor es un tanto la edad, a lo mejor... Bueno, son muchos factores, pero creo que, que son, son de esos casos que todavía falta mucho por contarse. Jesús Gaona dice, Ox, pregúntale que si lo del libro de la noche en el árbol es 100% real y si ya fue a investigar. Sí, sí, sí con Raúl Fabricio, cómo no, es un caso de la rumorosa, allá a finales de la década de los 90, que de hecho hace poco participó eh, Raúl Fabricio en la reunión de los yohaneros en, en el mes de diciembre, estuvo acá en el Estado de México y bueno, pues este es un caso increíble eh, donde seres extraterrestres, ellos se pierden en el desierto, que es el desierto entre México y Estados Unidos, que se llama la rumorosa entonces, bueno, pues ellos se pierden y van en una excursión. De repente ellos toman su ruta, se pierden, pasan toda una noche en el desierto, se suben a un árbol para evitar que las serpientes y los insectos los pudieran picar. Eh, se suben al árbol y de repente empieza a oscurecerse y ven que las que las estrellas empiezan a moverse. Las estrellas cada vez están más cerca y más cerca, más cerca hasta el punto que llegan a aterrizar esos objetos o esas luminiscencias de lo cual bajan unos seres semitransparentes brillosos que ellos dicen que eran como fosforitos o fosforescentes, eh, y que pero se veían semitransparentes entonces eh, eh, empezaron llegaron cinco luego veinte luego y bueno al final eran una cantidad impresionante pero todos dice Raúl que estaban levantando piedritas eh, eh, y se estaban llevando todo lo que encontraban ahí. Es muy interesante esto porque uno de ellos se sube al árbol, lo toca a uno, eran tres jóvenes, a uno de ellos lo toca en el pecho y le deja la, la pues lo que él considera que era como una especie de mano, se la deja aquí y le deja brilloso la parte donde lo tocó de la, de la sudadera. Entonces es un caso alucinante, pero no es el único que hay. Yo he encontrado testimonios de muchas otras personas que hacen referencia a seres vestidos de blanco muy parecidos a nosotros, pero que siempre aparecen cuando estás perdido en el desierto o se te acabó el agua o se te acabó la gasolina, te quedas varado en medio de la nada. Aparecen los hombres de blanco vestidos de blanco con túnicas blancas y te dicen o te dan una ayuda de lo que de lo que necesites en ese momento. He encontrado personas quienes refieren a estos seres semitransparentes que en la noche y que aparecen en ciertos lugares de la rumorosa o del desierto entre México y los Estados Unidos. Esto va desde Coahuila hasta Baja California, siempre en la zona norte es donde hay muchos testimonios de personas en torno a este asunto. ¿eh? Es alucinante y poco investigado ¿eh? los avistamientos y los seres avistados en las zonas del desierto. Muy interesante eso de ver seres semitransparentes que andan este, como investigando, examinando nuestro sí, terreno. Sí. Eh, vámonos a las últimas preguntas. Okay. Eh, Pablo Maidana dice que si crees que los astronautas vieron cosas en la luna sí, y que decidieron sí, ocultarlas. Sí, sí, sí, sí. Eh, lo ocultaron por contrato. La NASA anteriormente, dependiendo del personaje que se tratara, bueno, pues les daba un, un contrato que tenían que, que pues, firmar, lógico, ¿no? Lo normal, eh, porque lo estaban contratando para hacer un trabajo. Eh, después con el tiempo comenzaron a meter cláusulas, cláusulas de confidencialidad, que es lo mismo que al 2022 muchas aerolíneas les hacen firmar a sus pilotos para contratarlos. Es decir, pase lo que pase dentro de la aeronave y fuera de la aeronave, no, por nada pueden hablar, solamente hacer su reporte a la empresa. Es exactamente lo mismo que pasa con los astronautas, que algunos quienes no tenían esa es, que no quienes no les habían dado para que firmaran. Esa parte de la confidencialidad eh, han hablado y han dicho que han visto cosas extrañas allá arriba en el espacio exterior. Cabe recordar que ellos tienen la tecnología más avanzada hasta ese momento y que te des cuenta que hay unos objetos que se, que se mueven frente a ti. Eh, de una con una destreza superior a la tuya, que suben, que bajan, que brillan, que esto, que aquello. Entonces ellos se quedan realmente sorprendidos y se dan cuenta que es una tecnología no humana, que es una tecnología completamente distinta a la nuestra y que sus aeronaves pueden ser una esfera, pueden ser un triángulo, puede ser algo eh, así como si fuera un óvalo o el clásico disco que siempre hemos visto. Pero hay testimonios, incluso Gordon Cooper, allá en 1978, reunió con los principales investigadores OVNI de aquellos entonces, se fueron a la Organización de las Naciones Unidas para hablar con el secretario general y decirle que se creara una oficina multinacional para investigar el tema de los OVNIs. Y tenemos a, a, a Gordon Cooper, Scott Carpenter, tenemos a, bueno, tenemos a, un, a muchos, a muchos que han hablado, pero muchos de ellos ya han hablado ya en la recta final de su vida. Muchos han hablado, sí, precisamente al final y esto se da como, como un tema de conspiración, no se da como una verdad, como que si estas personas ya estuvieran inventando cosas. O sea, a mí me parece siempre estos testimonios que son bien importantes, sí, sí, que sí. Los, los rebajan, ¿no? Hacen que, que desaparezcan y que no se les tome importancia. Exacto. El caso Jonathan Reed, Johanan, ¿es verdadero o es falso? No, no, no, al menos, mira, yo he tenido oportunidad de... Tuve oportunidad de entrevistar a Jonathan Reed este, y yo siempre le, le pregunto. Y todavía, bueno, cada que es mi cumpleaños me manda mensaje ahí felicitándome y todo. Y le digo, ¿qué? Okay, ¿cuándo vas a hacer la demostración del famoso link? Y nada, me dice no, no, no, cuando, cuando los extraterrestres me lo autoricen. Ah, cálmate, ya llevas 20 años diciendo lo mismo y no te han autorizado. Pues eso quiere decir que nunca le van a autorizar. No, mira, yo creo que una parte de esa historia sí es real, es auténtica, sobre todo cuando se hizo la investigación de campo, yo creo que eso es muy importante, pero ya después todo lo que dijo, todas las contradicciones en las que cayó Jonathan Reed, este, no, eso no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza esa historia, ahora ya veo que está haciendo promoción porque acaba de lanzar nuevamente una nueva edición de su libro en español, eh, eh, y un documental y todo, dices, sí, va a, re, va a renacer la historia, pero quienes no conocieron la historia, desde luego que se, se, se, se, lo, se la van a creer, pero los que sí conocimos la historia desde un principio, nos damos cuenta que hay muchas inconsistencias, desde el propio nombre, que no es Jonathan Reed como se llama, eh, todo el, el número de tarjetas que tenía, todas las cosas bizarras que hizo, la forma en que se golpeaba él solito y después iba corriendo con Mausan para decirle, Jaime, Jaime, me acaban de golpear los hombres de, los hombres de la del grupo oscuro y, y, y, y la gente de seguridad que le había puesto Jaime que eso eso eso mismo lo, lo, lo, lo cuenta Jaime Maussan, como la gente de seguridad que había sido contratada para cuidar a Jonathan decía, pues y el señor se estaba pegando solito pues, nadie se acercó a él y él solito vio cómo se estaba pegando arrancando este jalando la ropa y todo dices de qué estamos hablando Realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y en las entrevistas que yo le hice, una fue así frente a frente y otra fue en audio, vía telefónica. En todo momento le, le pregunto, ¿cuándo vas a hacer la demostración? Tu historia va a tener una validez al 100% cuando realmente demuestres que hiciste, que, le, que te pusiste el famoso link y que le oprimiste el botón y que te desapareciste. Pero si sí hay un video por ahí en internet donde... Este, hizo eh, supuestamente él, pero es un video borroso, es un video oscuro, es un video que no se ve nada. Dices que esa es tu demostración. Eso no significa nada. ¿Quieres realmente ahora demostrarlo? Están todas las redes sociales. No hace falta que ninguna televisora te dé tiempo. No. En cualquier lugar, eh, pon tu camarita, empieza a transmitir en tus redes sociales, oprime el botón y vete. Ya, desaparecete en ese momento, a ver si es cierto. Eso, no, eso nunca va a ocurrir. Exacto, entonces tú consideras que fue real en un, en un principio y todo lo demás fue parte de él o que lo obligaron a... a no, yo, yo creo, la mira, yo creo que lo que sí sucedió es en el lugar, porque se encontró, hasta donde recuerdo, se encontraron rastros de este de radioactividad, eh, no recuerdo los estudios hacia, en estos momentos de los que se hicieron, pero encontraron cosas raras en el lugar donde se produjo todo todo ese rollo. Todo el caso. Entonces, este, sí hubo cosas extrañas. Yo creo que sí hubo algo, pero ya después él le aumentó. Él él le aumentó mucho, mucha gente en los Estados Unidos, pero ni tan siquiera quieren quieren hablar, quieren escuchar hablar de él. Así te lo digo. Mucha gente dice, "No, no, no, no, no, no, no me hables de ese caso que no tiene ningún sentido, ¿no?" entonces yo creo que si este señor en algún momento realmente sale y todo él tiene un compromiso y tiene una gran deuda con, el, con, con, con la sociedad mexicana, él se comprometió en, en un programa que lo vio todo México con el nivel de rating más elevado en ese momento y él dijo que iba a ser la demostración del famoso link han pasado 21 años y a 21 años, no 22 años, ya 22 años de distancia el señor no ha hecho absolutamente nada de esa demostración ¿qué quiere decir? que si en 20 años no lo hizo, van a pasar otros 20 años y no lo va a ser. ¿Por qué? Pues porque es mentira. Exacto. Exacto. Finalmente, esa historia tan impresionante, que luego yo creo que lo hablaremos eh, más detenidamente, porque me gustaría hacer una última parte de mi documental que hice sobre Jonathan Reed. Eh, creo que... Hay elementos muy buenos como los videos, que eso me parecen los más interesantes. Sí, el es del ser. Sí, sí, sí, sí. Mira, es que hay elementos realmente que nos llevarían a considerar que, que fue real, que fue auténtico. Pero algo sucedió dentro de esta historia que yo creo que para hacerla más rimbombante, para hacerla más exagerada, empezó a inventar y ahí fue donde ya no cuadró. Que, que, que hay un, eh, mira, y recuerdo que en una de las entrevistas le, le digo, usted dice que lo andan correteando por todo el planeta, pero pues usted vive en la Ciudad de México y usted da entrevistas en la Ciudad de México y que a poco la, las áreas de inteligencia de Estados Unidos no pueden agarrarlo en este momento, no, no, es que yo tengo ahí todo de super seguridad y tengo todo un grupo que me sigue y un grupo que me, ah, le digo cálmese, pues si yo, luego fíjate, eh, es que son tantas cosas realmente, tantas inconsistencias. El, el argumento es de que un grupo oscuro, un grupo, este, ay, no me acuerdo cómo le dice, pero es así como un grupo oscuro, que es malo, que, que le quiere quitar toda la información y ya se anda escondiendo por todo el mundo. ¿Con qué viajas? ¿Con qué dinero viajas? En primera. Y que cuando llegas a un país si te está buscando Estados Unidos o cualquier grupo de poder, a ver... Este, hay que boletinar a fulano de tal pues como lo hacen actualmente ah, que ya entró a Arabia ah, pues agárralo, tráitelo para acá que ya entró a Perú, pues tráetelo para acá ah, pero él no él, a él nunca lo encontraron a él nunca lo encontraron a pesar de que sabían de que se iba a presentar eh, mira, un día me lo encontré en un evento de cómics y me Ajá. di cuenta que él, él regresó al mundo de donde salió realmente lo digo con mucho respeto pero es real ¿Por qué? Porque después de traer seguridad, traer chaleco antibala, este, este, tener todo un equipo de protección, de repente lo ves solito, solito, en una convención de cómics, vendiendo y autografiándote su, su póster que te estaba dando de publicidad, que, que cuando yo lo vi, yo dije, ya entendí todo. Él regresó del mundo de donde salió. No puede ser. Qué triste esa historia, porque era una de las que me impresionó más sobre el fenómeno OVNI y lastimosamente se va cayendo poco a poco estos temas. Sí, sí, sí, sí así sí, es. Fue una pérdida. Oye, sobre las momias de Nazca, ya para retirarnos las momias de Nazca, me preguntan aquí la gente ¿Qué Ay, Es un tema también muy interesante, un tema que al principio le di seguimiento, pero mira, realmente ya ahorita ya no, no, no, no sé ni en qué vaya, no sé si ya se entregaron la, la, los resultados, no sé, ahí sí desconozco por completo porque Mira, llegó un momento que me desesperé con tanta cosa, uno decía una cosa, otro decía otra, y de repente, este, o sea, todos eran nada más de, de oídas, todo era así de, y dices, bueno, los que tienen que hablar es la gente que tiene ya las muestras, los que tienen los, los documentos, los que tienen ya los estudios, los que le están invirtiendo, y de repente, pues ya se armó todo un rollo, ya todo mundo hablaba de eso, ya todo el mundo se burlaba, ya todo mundo es... Es algo que no sé, realmente no te puedo decir en qué vaya ni cómo está el asunto, pero yo creo que si esto es real, se han tardado las autoridades en Perú en darle un seguimiento muy puntual, una investigación seria y objetiva y desde luego coordinar los trabajos de investigación con quien en estos momentos la esté haciendo, si es que todavía sigue, porque realmente no sé. Pero si sigue, pues yo creo que se deben de compartir la información para entender si realmente es algo que va paralelo a la especie humana o es algo que fue... Este, creado por alguien de manera reciente. Realmente, claro. yo creo que, que, que ahí, este, pues no sé cómo vaya el asunto, pero pues ojalá y termine y se den los resultados a conocer, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, Johanna, que nos hayas contestado tantas preguntas. Fue un interrogatorio muy intenso <risa> para ti. Ya casi dos horas de transmisión, te agradecemos el tiempo y que no nos hayas cobrado, porque ya veo que de pronto hay algunos que sí cobran. No, no lo sabía. No, pues sí. er, eres el pues nos estás abriendo la puerta a esta nueva, nueva sección como de podcast con personas interesantes como tú. Muchas Así gracias. Así que muchas gracias por, por aceptar nuestra entrevista, por este podcast y pues por estar aquí con la gente y contestando sus preguntas. ¿Algo que le quieras decir a la gente antes de que nos vayamos? Sí, sí, sí, desde luego que, que deben de leer, deben de estudiar, deben de analizar ahora a través de las redes sociales. Es bien sencillo darle seguimiento al investigador, al contactado. A, a, a quien te llame la atención dentro de estas temáticas. Entonces ahora hay que tenemos eh, esa posibilidad de ver videos, escuchar las entrevistas, démosle seguimiento en, tengamos la información y cuando tengamos la información vamos a lograr llegar a conclusiones y va a ser el momento entonces cuando comprendamos a un 100 eh, lo que implican realmente estos temas, pero sí leer, estudiar, analizar y concluir dependiendo de toda la información que tengamos, pero es, lo, es el camino que tenemos que hacer. Y bueno, pues síganme ahí a través de mis redes sociales que me encuentran como Johanan Díaz. Johanan Díaz, ¿en qué redes sociales? ¿Cuándo subes videos? Estoy, bueno, en YouTube todos los días, de lunes a domingo, eh, son tres transmisiones, 6 de la tarde, 8.30 y a las 10.30 de la noche. ¿Tres transmisiones? Tres transmisiones al día. ¿Qué haces en tres transmisiones? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. No, pues ahí, eh, a las 6 de la tarde, son entrevistas que he hecho en años anteriores, igual de contactados, investigadores, viajes, reportajes que he hecho, ahí está, que son cosas ya grabadas. A las 8.30 y a las 10.30 de la noche es, es, es en vivo. Me, me, me conecto con personas de varias partes del mundo y bueno, pues desde ahí estoy eh, preguntándoles, nos van desarrollando un tema y vamos platicando. O sea, más que entrevista es una conversación, ¿no? Una platiquita más de amigos para que la gente entienda. La gente igual va haciendo preguntas y bueno, son tres, tres videos diarios. Que hago? De lunes a domingo, sean días festivos, haya pandemia, sin pandemia, vacaciones, sin vacaciones, ahí estoy todos los días. Entonces, bueno, pues ahí los invito para que se integren. Se pone muy chido, muy chido porque siempre es algo más relajado y siempre con ese afán de seguir entendiendo lo que implican estos temas de las otras realidades. Mi principal medio en estos momentos es YouTube este eh, y bueno, pues en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial, que apenas a la semana, hace dos semanas empecé a hacer videos. Ahí en, en Facebook y bueno, pues ahí estoy como Johanan Díaz Oficial y en Twitter estoy como Johanan Díaz. Así que bueno, pues ahí, ahí les encargo. Ojalá y se, y se suscriban ahí. Ahí está muy trabajador Johanan, muy entregado a lo que es esta pasión de la ufología. Él no se considera un ufólogo, pero nosotros claro que lo vemos como eso porque ya lleva mucho, muchos años en esto de la investigación ufológica, muchos reportajes y muchos documentales que ya ha realizado, así que le agradecemos a Johanna que haya estado con nosotros, y si en algún otro momento tienes más tiempo, pues que nos brindes otro, tipo, otro espacio para poder platicar de otra cosa, te agradecemos. Ya pues ya estás, ahí lo, lo vamos coordinando y con todo gusto para compartir toda esta información, y muchas gracias también por tomarme en cuenta, y bueno, pues eh, que la gente entienda que el fenómeno OVNI es muy serio, y ellos ya están aquí entre nosotros. Ya están entre nosotros las palabras de Johanna Díaz, así se va a llamar el podcast. Eso. Ya están entre nosotros con Johanna Díaz. Gracias, nos vemos a toda la gente que está en las transmisiones de YouNow, de YouTube, de Facebook, de Twitch y de eh, TikTok. Un abrazote a todos, muchas gracias, nos vemos el día de mañana con una nueva transmisión y pronto vamos a traer otro invitadazo como el de esta noche. Gracias a todos.